Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches, buenas noches, ya los extrañaba, ¿cómo están gente? Hola Carlos Almijo, bienvenido No tengo, no tengo este, no uso gel y, y tengo el cabello muy esponjado el día de hoy no me agrada mi peinado el día de hoy, a ver, aquí me veo mejor, pues es que, es que no, no me queda el peinado del día de hoy, pero bueno vamos a iniciar esta transmisión, yo los extrañaba bastante, eh, tenía cuatro días sin transmitir, viernes, sábado, domingo, lunes, el viernes eh, me fui de fiesta, el sábado estuve reposando el guayabo que le dicen en Colombia, el domingo reposé doblemente el guayabo y ayer día lunes no me sentía bien por mis problemas mentales, pero hoy estoy muy contento, hoy estoy mejor, muchas gracias a todos por estar aquí, los extrañaba eh, y bueno qué, qué mejor manera de iniciar la, la, la semana con una invitada, tenemos esta noche tenemos invitada de los fenómenos paranormales un canal que se ha vuelto bastante reconocido también dentro de este mundo del youtube y es el canal de eyeste en unos segundos en unos minutos se los voy a presentar vamos a tenerla aquí para que nos platique mucho acerca de su trayectoria dentro de internet hablando de fenómenos paranormales disculpen el sonido del tren o sea, el ruidero que hace el tren y eso que estoy estoy lejos. Escuchen el ruidero del tren. Miguel, un abrazo. Hola, mi buen Oxlack, dice Raúl Ponce. Gracias a toda la gente que se está uniendo allá en YouNow. Bienvenidos. Buenas noches, chicos. José Jiménez, Deportes Music también. Bienvenidos. Eh, de este lado tenemos a Laura Núñez. Hola, Oxlack. ¿Cómo estás, Laura? A Just Killing, a Stacy, a Luis Ramírez. Bienvenido, Luis Ramírez, a Boogie Edgar García o ¿Saben qué? Voy a hacer una, una historia para Instagram, para decirles que se unan a la transmisión. Agregar contenido a tus historias. A ver, vamos a iniciar. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos esta noche a una transmisión más, donde tenemos a un invitado especial y será él, este, así que no se pierdan la transmisión. Estamos justo iniciando... Así que vénganse a YouTube o a Facebook. Ahí está. Después le ponemos filtros como de, de guapo. Ya con filtros de guapo, ya podemos mandar la historia. Y no, no la etiqueté. Qué tonto soy, hubiera etiquetado a, a... Soy este. No la etiqueté, pero bueno. Digo, ahí este... Me pica algo en la nariz. Vamos a iniciar. Estoy nervioso porque tenemos a Allí este esta noche con nosotros y se había hecho mucho del rogar Allí este, no sé por qué. Ahorita le vamos a preguntar por qué se había hecho tanto del rogar. Nada, no, no es cierto. No es cierto. A todos nos salen este, cosas por hacer y no tenemos eh, el tiempo a veces, pero cuando se da la oportunidad, estamos listos para hacer estas entrevistas. Ya invité también por ahí a Luisito Rey también me dijo que eh, la próxima semana me iba a, a confirmar qué día de la semana puede, pero Luisito Rey ya está confirmado para venir a estas noches de transmisión preguntando sobre fenómenos paranormales. Luisito Rey no tiene canal de fenómenos paranormales, pero seguro tendrá historias que nos cuente y, y la vamos a pasar bien también. Checo Salazar, un abrazo a David Alcalá Ramírez, a Elías Faure Oficial, José Luis, también Edward Simone, Javier Menina, Reyes Salazar, Juan Pineda Oxlack, no creerás, pongo tu nombre en el traductor y me sale algo muy raro. Juan Pineda, ¿qué te sale en el traductor? ¿Han puesto Oxlack en el traductor? ¿Qué sale? Saludos de San Luis Potosí, el paranormal paranormal de Gui. saludos Oxlack en busca de lo desconocido. Osla, tengo algo importante para contarte y creo que a ti te pasa también, yo lo sé. Luisito Kingdom, buenas noches a todos, dice Alan XMG, a Beatriz que también nos está viendo, Andrea Candy Bell que nos ve desde eh, Mérida, Yucatán, Carlos Alberto García, saludos desde Icatepec de Morelos. Osla, ¿Cuándo vas a entrevistar a Relatos de la Noche? Fíjense que no sé quién sea Relatos de la Noche, me lo han, eh, me lo han este, mencionado mucho, Relatos de la Noche, pero no sé quién es, eh, nunca he visto algo en YouTube o, o de dónde es. Eh, y se me olvida, se me olvida eh, buscar Relatos de la Noche, pero sí con gusto, claro, claro, toda la gente que hace contenido de fenómenos paranormales, de leyendas, de misterios, de ufología, claro que tiene un espacio aquí en nuestro canal, en esas eh, entrevistas, claro que sí. Así que poco a poco vamos a ir invitándolos no conozco a todos, y eso es muy raro, porque pues yo estoy en este, en este medio, estoy en este gremio, conozco a muchos desde hace muchos años, pero eh, a, a los más recientes, no sé si Relatos de la Noche sea reciente, porque son los que no conozco, los que son más nuevos, son los que no conozco, entonces a lo mejor eh, recientemente pues eh, eh, han, han estado muy activos, están haciendo las cosas interesantes, les va bien, y, y por eso, pero en un momento por ejemplo, Relatos de la Noche pues ya que me lo cuenten, lo voy a buscar lo voy a ver y, y claro, Uriel Leyendas Paranormales dice, Relatos de la Noche con Uriel Leyendas Paranormales Dulce Etreum, ¿en dónde es? ¿qué es eh, Relatos de la Noche? ¿es un canal de YouTube? Oxlack invita al doc El documentalista no, porque, ¿qué tal? si se enoja, porque le hago mofa el documentalista no es mofa eh, tengo la eucolalia o como dijo andrea eso de que yo repito las cosas y me parece un sonido raro lo repito constantemente y por eso no le estoy haciendo burla al documentalista tengo ecolalia es una enfermedad una enfermedad que hace bullying bullying así como la gente que es cleptómana y que se roba las cosas y que tiene que llevar un papelito para cuando se robe una cosa le muestre a las autoridades, no soy cleptómano, y miren, por eso me lo robé, así yo, hago burla, pero no es burla de mala onda, sino porque tengo ecolalia, entonces voy a llevar una hojita donde diga, miren, este señorito hace mucha burla, pero no es su culpa, es una ecolalia mental, en donde él repite las palabras y hace gestos y demás como las demás personas, entonces yo necesito uno de esos uno de esos papelitos, síndrome de Turek, dice Lía Rachel, jaja, imita extra normal. ¡Esta noche! Esto no es normal, <risas> yo te sigo desde el 2015 o 16 por ahí, dice Luis Ramírez, uy ya tiene bastante mi hermano, María de la Luz, ¿cómo estás allá en YouNow? Bienvenidos, vamos a, a iniciar la transmisión en TikTok, en TikTok, vamos a iniciar la transmisión en TikTok, y ya damos inicio a esta transmisión con ey, este, con ey, este gracias a José Rodríguez, milagro hay transmisión, mucho milagro por eso tenemos el canto del ángel por el primer superchat, José Rodríguez tres pesos eso, deberían de hacer esos, esos superchats gente de tres pesitos, de un pesito dos pesitos, cinco pesitos Así, gente, no yo no yo no les pido mucho como los exploradores paranormales de, echen sus 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, ¿quién da mil pesos? ¿Quién da más? Compartan, compartan, 500, 50 pesos, 200 pesos, nada de eso, nada de eso, gente, dos pesitos, un peso, que se vea el cariño, es, es solamente es una muestra de cariño en los superchats, gente, apóyenme con eso, son dólares, dice Kevin soberano cállate, Kevin. Este Kevin, me estoy haciendo el, me estoy haciendo el, ¿cómo se llama? El mártir, ¿sí mártir? Para, para que la gente diga, no manches, ¿cómo que tres pesitos? O sea, un chicle vale más y tres pesitos para Oxlack. Entonces va a decir como Manuel Olivares, ah, ahí te van 20 pesos, exactamente. Manuel Olivares, gracias por ese super chat, mi hermano. 19. neta, que ese canto del ángel pone de ánimo under Sandoval, te mando mis besos. No, mi hermano, ya, ya los besos me los manda Andrea de este lado. Angélica García, gracias Angélica. Saludos, yo, yo los saludo desde Iztapaluca. Yo vivo en Iztapaluca de las Tunas y los, los saludo yo y mi, mi cuerno que me está saliendo aquí. Me está saliendo un cuerno. Chema, gracias por esos dos pesos. Gracias, Chemita, por esos dos pesos. Invita a Cris Martel y a Félix Oxlack. Sí, suena bien, se suena bien. Este Muy buenos amigos, Félix y Cristian Martel. Eh, claro que sí, los voy a invitar. Ya tenemos a, a Luisito Rey, que a lo mejor viene la siguiente semana. Entonces, el siguiente será Félix o Cris Martel. Les voy a hablar para que vengan a cotorrear con nosotros sobre estos temas. El ángel está con ganas. Gremorita, no te invoques. Son persos porque aparece la entidad malvada llamada SAT. Son pesos, Gremorita, exactamente, son pesos. Chema Mendoza nos mandó dos pesitos en muestra de cariño. Ese es el cariño que, que deben de demostrar. Me sigo peinando porque vamos a recibir a la invitada y yo ni peinado estoy. Ah, ya me parece que ya quedé peinado, miren. Ya me quedó el peinado. Ya ya está el peinado, listo. Y todo este dinero, Oxlack, ¿cómo lo recibís? Sí, si te quitan el porcentaje, ¿cómo funciona esto? Neftalí, Anthony, exactamente Neftalí, todo ese dinero, o sea que ahorita vamos 5 pesos, todo ese dinero que es mucho, eh, YouTube me quita un 30%, entonces me quedo con 70%, entonces terminaría como con 3 pesos, entonces, pues sí, 3 pesos, 3 pesos con 3 pesos me quedo, tengo que pagar 4 internets, eh, más el de mi teléfono, así que imagínense, ¿Por qué quiero que me manden superchats? Pues para pagar el internet y para poder hacer las transmisiones. ¿Ustedes creen que necesito los superchats para andar manejando un auto de lujo? ¿Para andar de viaje en hoteles carísimos? ¿No? ¿Que ande en Europa? ¿No, gente? Es para pagar el internet, para eso quiero los superchats. Y bueno, vamos a darle la bienvenida porque acaba de llegar nuestra amiga compañera de los fenómenos paranormales dentro de YouTube del canal. Hey este. Estivalis, así te llamas. Vamos a ponerle aquí, porque. si Sí, Estivalis. Estivalis. Sabes que todo el día hoy dije Estivalis, Estivalis, Estivalis, porque dije Está difícil. voy a hacer en el momento que la presente y, y diga otro nombre. ¿Te llamas Estivalis? Estivalis. Estivalis. Ese es ¿Qué? mi nombre oficial. ¿Qué significa? Eh, mira, es una virgen en España, se llama así y significa algo como dulce como la miel o algo así medio cursilongo. Órale, Estivalis, sí. fíjate que, que, pues sí, o sea, de, de vírgenes sí he escuchado muchos nombres, pero nunca Estivalis o Estivalis. Es una sí. virgen del, eh, um, de católica. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, que sí, es en, en la región de donde es mi mamá en España, que se llama Bilbao, y pues es lo único que sé, la verdad no sé. Ah, tu, tu mamá es de España. Uh -huh. ¿Y tu sí. papá? De México. De México. Sí, y toda, de aquí tu de... Vida, toda, toda tu vida has estado en México. Sí, sí, yo nací en Veracruz y toda mi vida he vivido en Veracruz. Eh, pues ya, o sea, he ido de vacaciones o así, pero nunca he estado más tiempo en España. Ok, tu hermano, y hey, tu hermano, mamá, este tiene todavía el acento. Está medio mezclado, porque o sea, dice no sé dice no manches o oh, pendejo y así, <risa> palabras como de acá, sí se puede decir groserías, ¿verdad? Sí, aquí sí no nos importan que nos desmoneticen, no pasa nada. <risa> este, sí, mezcla un poquito palabras, pero todavía como que se sea y, y esas cosas de repente. Muy sí. bien, no, no, no, fíjate, ¿eso es algo que tus seguidores sabían? Eh, pues los de Twitch sí, porque ahí es como más personal en YouTube no, porque ahí, o sea, si no hablo de fantasmas, no les interesa. Entonces, eh, no, no lo he mencionado en YouTube, pero sí. Ok. Oye, ¿y tienes dos nombres o solamente Estíbalis? No, no, solamente Estíbalis. Todo mi nombre es como complicado. O sea, es Estíbalis banuet Galíndez. Entonces, yo creo que si me hubieran, bueno, a menos que me hubieran puesto María o algo así, me hubieran facilitado la vida, pero sí, sí nada más. ¿Y Banuet es un apellido? Ajá, francés. O sea, ¿tu papá es mexicano, pero tiene apellido francés? Sí, tengo aquí una mezcolanza bien rara. Ok, entonces, Estivalis, Banuet, ¿qué más? Galíndez. Galíndez. Ok, ok, no, pues sí está raro, fíjate, los, los maestros durante toda su vida, ¿cómo te decían? ¡Ey, este, cómo te llames tú! <risa> no, me decía, llena? o sea, pues, Estivalis, al principio era difícil que se acordaran o así, pero ya, Estivalis. Ok. Y, uh -huh. el, y el canal de YouTube se llama Eyeste. ¿Por qué Eyeste? Bueno, es Heyeste, según. Ah, perdón. Porque, <risa> no, no, no, no, no, no. Es, o sea, en español sería Eyeste. Pero el Esti es como, eh, pues a mí me dicen, de Estivalis me dicen Esti. Y como, lo, como que lo puse en forma en inglés, digamos, como lo pronunciarían bien en inglés. Sin pensar que, pues después iba a ser un problema. Ok, ok, claro, porque tienes este apellido español en, en francés, nombre de Virgen Española, y <risa> vives en Veracruz, México, y todavía <risa> le pones al canal en inglés. No sé, no sé, o sea, y realmente no sé de dónde vino, pero un poco, o sea, no, no tengo idea, fue como que ¿qué le pongo, de hecho ni siquiera era de cosas de terror, entonces, si no, a lo mejor le hubiera puesto algo como más aquí paranormal o así, pero pues sí, no sabía ni qué iba a pasar ni nada y ahí se quedó, y de hecho he preguntado si les gustaría que lo cambiara, pero me dicen que no, entonces. Ok, claro, y eso vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sobre... Tu trayectoria dentro de youtube hay mucha gente que eh, le interesa eh, conocer las historias de los youtubers de gente que ya ha progresado bastante en la plataforma tu canal ya es un referente de los fenómenos paranormales y también dentro de youtube ya generas eh, pues muchas vistas miles de vistas también generas ingresos entonces obviamente eso a muchas personas les interesa y también que qué mejor que que una chica que, que muestra que también las mujeres han entrado a este mundo de los fenómenos paranormales, del terror, que les gusta hablar de, lo, de, de estos temas y que hay personas que, que se identifican contigo, ¿no? Ten, hay una gran gama de personalidades que hablan del fenómeno paranormal, pero tu nicho o las personas que se acercaban a ti es porque se identifican, porque les gusta tu forma de, de ser y de hablar de estos temas. ¿Te siguen más hombres o mujeres? No, mujeres. mujeres. Mujeres. ¿Cómo nació tu canal? Vi que tienes alrededor de 300 y tantos videos. Vas a llegar al medio millón de suscriptores. Uh -huh. Y tus primeros videos solamente fueron dos. No sé si hayas borrado, pero fueron dos que no tenían nada que ver con el tema paranormal. Había uno sobre maquillaje y había otro que no recuerdo bien de qué era. ¿Cómo empezaste tu canal en YouTube? ¿Y cuándo fue sí. eso? Eh, mira, hay como... 20 privados, videos privados. Ah, okay. eh, yo empecé haciendo como un poco, muy lo de YouTube, de los tags, eh, cosas de maquillaje, moda y cosas así, como un poquito de mí y eso, pero no me veía, o sea, yo le decía, mamá, por favor, ve mi video, porque no me ve nadie. Entonces, este, pues yo seguía con eso, eso era lo que me gustaba, pero siempre me ha encantado todo lo de terror. Yo nunca, nunca había visto videos en YouTube, de terror, yo lo que veía era lo que yo hacía de moda o de tags o blogs o así. Y un Halloween se me ocurrió hacer un video contando mis experiencias sin saber que eso ya era algo en YouTube. Y pues me empezaron a pedir más de eso y más de eso y más de eso y pues ya ahí se quedó el canal en tema paranormal. Ok, tu idea en un principio era ser YouTuber. Tú estabas de uh -huh. un nicho. Sí. ¿Tenías o sea, algún referente de algún youtuber o por qué dijiste de pronto, quiero ser youtuber? Eh, yo veía muchos youtubers de Inglaterra, también por eso el GIS y como que dije, eh, pero pues nada que ver con lo, mi realidad, ¿no? Sí. Eh, pero sí, hay una que se llama Zoela, que siempre veía, eh, pues muchos, pero todos eran de Inglaterra en ese tiempo. Perdón, perdón por el angelito, es que cada que alguien hace una, una donación, el angelito se pone feliz y, y, y, y llora, <ríe> se pone feliz y llora. Entonces, veías a una youtuber inglesa. Uh -huh. Sí, yo, estuve, yo estudié, yo viví siete meses en Londres, entonces... Eh, pues ahí como que, no sé, me identificaba con cosas, veía que iba a lugares donde yo estuve o cosas así. Hacía como tipo blogs y también lo de belleza, moda y tags, y todo eso que es lo que yo quería hacer. Pero a nadie le importó. <risa> ok, <risa> sí. entonces, ¿hablas inglés? Uh -huh. ¿Sí? ¿Desde cuándo hablas inglés? Pues mira, en la escuela siempre fui muy mala en todo, o sea, no ponía atención. Entonces, ahí aprendí como lo básico, pero nunca lo, lo intenté, o sea, iba a Estados Unidos y le decía a mi primo de que tú pregunta no sé qué, aunque yo supiera decirlo, eh, pero llegando a Londres en una familia totalmente inglesa, pues no me quedó de otra y ya como que me quité ese miedo y empecé a soltarme, pero ya traía el inglés de, de la escuela y de ver películas o canciones y así. O sea que te fuiste de intercambio. Me fui de niñera. Ah, ok. ¿Fuiste a trabajar? Fui a, fui a trabajar, sí. Ok. ¿Eso qué año fue? 2010. 2010 ya tiene bastante tiempo. Sí. Entonces, ¿estabas estudiando? ¿Qué estudiaste? No, ya nada más. Eh, ah, antes no, de eso, me fui. Antes. No, fui, o sea, terminé la prepa, de ahí pues me hice güey un rato, me fui uh -huh. a Londres, regresé uh -huh. y ya estudié la universidad de aquí, estudié diseño gráfico. Ah, ya fue cuando regresas, ya cuando estudiaste, regresé. Algo, estudiaste diseño gráfico. Entonces tú desde chiquita tenías como, o, o a lo mejor pues todavía tienes alguna idea de qué era lo que querías hacer cuando fueras grande. Eh, de chiquita... Justo lo hablé ahora en un, en un viaje que tuve con mi familia, de, yo era muy dramática, yo quería ser actriz, cantante, bailar, todo eso. Eh, me echaba unos dramas en mi casa que eran ridículos y pues fui a clases de teatro, varios proyectos, obras de teatro y cosas así, eh, pero después como que ya se me quitó ese interés. Y encontré lo de YouTube hace mucho, mucho tiempo y dije, esto es como algo parecido, pero más con mis reglas. Entonces ya de ahí me agarré como para sacarlo un poquito. No me pongo a actuar en la cámara, pero como que está de la mano, ¿no? Y pues ya ahí me seguí, pero sí, siempre quise ser actriz de chiquita. Actriz, sí, como que tenías esta intención de salir a cámara, ¿no? Uh -huh. De demostrarte, de, de hablar en público. ¿Nunca te dio miedo a hablar en público? Sí, y hasta la fecha. Normalmente, o sea, por ejemplo, me piden como que alguna entrevista o lo así, y es algo nuevo que estoy empezando a hacer de decir sí, y no, como quitarme ese miedo que yo solita me pongo. Eh, no sé, cuando actuaba, pues no me daba miedo, y lo hacía bien en las obras y así, no sufría. Pero, por ejemplo, exponer una clase era lo peor que me podían hacer. Me ponía súper nerviosa, nerviosa. Eh, no sabía nada del tema, porque aparte era eso, no o sea, estudiaba, pero no sé, como que no se me quedaba, me ponía nerviosa, ya no me acordaba de nada, y me iba súper mal, o sea, me la pasaba muy mal, no me iba mal en la clase, pues la pasaba muy mal cuando tenía que exponer, pero por alguna, es diferente, porque tienes la cámara tú en tu cuarto y no te está viendo nadie, pero ahí sí. Ok, entonces, en la prepa no te fue muy bien. No, era un desmadre, la verdad. Estoy igual. Era un desmadre. Okay. <risa> Creo que sí. todos los que éramos así terminamos de youtubers. O sea, que eso ya Creo es que triste. sí. Sí, no, yo, yo era, o sea, un caso perdido. No ponía atención para nada. En la universidad había clases que, o sea, casi me decían, ¿tú quién eres? De que nunca iba okay. despertarme temprano, no puedo. Entonces, o sea, era un desastre. Pero logré graduarme y ya con eso me quedo y ya. Sí, súper. Bueno, entonces querías eh, esto como de, de actuar, de salir a cámara, después encontraste YouTube y tenías este referente de, de esta YouTuber inglesa. ¿Había algún YouTuber eh, latino que, que tuvieras, que admiraras o que dijeras quiero ser como ella o como él? Veía a unos, eh, unos YouTubers que hacían como blogs diarios de, que de hecho son de aquí, de Tijuana, San Diego, de esta parte, eh, que se llama Hey It's Priguel, y eso podría decir, me copié, pero fue después cuando los encontré, entonces fue una gran coincidencia que los dos éramos gay hey. Oh, ok, ok. Uh -huh. Y es Oye. una pareja. ¿Y por qué? ¿Eres de Veracruz, pero tú estás en, en Tijuana? En ¿O Tijuana. O sea, me acabo eso? de venir a vivir aquí, ah. eh, ahorita en febrero. Llevo muy poquito tiempo aquí. Ah, ok. Entonces te cambiaste de residencia. ¿Siempre habías vivido en Veracruz y de, y de pronto fuiste a Tijuana? Eh, sí, viví en Veracruz pues, toda mi vida. Estudié en Puebla. Viví eh, pues en Londres ese tiempo y, y ahora me vine a Tijuana. A Tijuana, ok. Antes de que me platiques sobre Tijuana, dime, en, en Londres, eh, ¿sí son esas casas muy antiguas a donde llegaste o era ya más moderno el asunto? Mira, cuando yo estuve en Londres fue antes de hacer mi canal. Yo era la persona más miedosa que te puedas imaginar, esa era yo. Y llegué después de experimentar cosas bien raras y feas en mi casa traumada, llegué ahí con una familia inglesa, la casa tenía como muchos recovecos o cuartos raros y sótano y así. Y me daba sí. oh, pavor. Eh, me acuerdo que luego me decían de que, este, si quieres tal cosa, está en el cuarto de allá. Y yo, no, no, no. Mejor. ¿Qué fue eso? Mejor no, mejor no quiero nada, ¿no? O sea, me daba muchísimo miedo entrar a ese cuartito. Y luego me acuerdo que llegué toda traumada y el abuelo de la familia dijo... Me dijo, es que mi esposa se aparece en la casa. Y yo, pinche viejito, ¿para qué me dice? Yo estaba traumada, me moría de miedo ahí sola. Ok, entonces sí, había como una cuestión paranormal en Inglaterra. Y aparte sí es como, como se ven las películas de que siempre está como nublado y lloviendo y todo eso. Yo llegué en verano y hacía muchísimo calor, pero ya después sí se puso así de que todo el tiempo estaba lloviendo pero en verano sí, o sea, si sí hay sol y tipo, o sea, pues como aquí en México, que yo me acuerdo que con los zapatos que llevaba y caminaba todo el día, se me quemaban los pies de, pues, del calor del sol. Ok, pues un, un sol como muy seco, ¿no? Uh -huh. Un sol como muy seco. Ok, empezaste tu, tu canal, una, una ocasión con lo de Halloween, decidiste hacer una de historias eh, paranormales y contaste tu historia. ¿Tienes historias uh -huh. paranormales? Cuéntanos, empecemos, empecemos con tu historia paranormal, porque sí vi que decía como anécdota o algo así, y uh -huh. ese fue tu primer, tu primer video paranormal. Sí, eh, pues en la casa donde vivíamos antes de donde está ahorita mi mamá en Veracruz, pues no sé, de repente empezaron a pasar cosas muy raras que al principio era como que Ay, hay un fantasma, jajaja. Ja, ja. Pero después se empezó a poner como que yo ya estaba, o sea, imagínate que tenía 21 años y mi mamá me tenía que hacer, yo dormía con mi mamá porque me daba miedo, uh -huh. y me tenía que hacer así en la pierna hasta que me quedara dormida y si okay. me despertaba le decía mamá, mamá y otra vez así. O sea, ¿Eres pobrecita. muy nerviosa, muy muy miedosa? Sí, yo ahorita ya no porque pues ya es el pan de cada día, entonces sí. ya me acostumbré, pero era, o sea, la persona más miedosa que te puedas imaginar. Entonces, este, empezaron cositas como eh, un día estábamos en la cocina mi mamá y yo y en la sala estaba una mesa en medio y había un control de la televisión y no había nada más en la mesa. Estábamos platicando y escuchamos como un golpe y cuando volteamos estaba el control haciéndose así, como si alguien lo hubiera soltado y se estaba tambaleando, pero pues no había nada alrededor, entonces fue así como que ok, cositas así. Eh, también cosas del microondas o el DVD o el portón de la casa y así. Pero después eh, me pasó que la primera vez que tuve parálisis de sueño y yo no sabía lo que era, o sea, yo me acuerdo de pensar, o sea, si no me puedo salir de esto me voy a morir o qué me va a pasar, porque no, no, no entendía. Y a mí me pasó con una alucinación horrible de un güey parado enfrente de la cama de mi mamá haciendo, como gritando horrible, horrible o sea, Entonces, él, él estaba gritando viste a una persona que estaba frente a la cama de tu mamá, estaba como ah, gritando estaba como feo uh -huh. y, y, y como que gritaba pero yo no escuchaba lo que él decía solamente veía que movía como mucho la mandíbula, muy feo sí. y este y pues ya cuando me pude despertar eh, le grité a la, a la chava que nos ayudaba en la casa así de que, va vi al fantasma, vi al fantasma, porque ya traíamos eso de que hay un fantasma. De que hay un fantasma. Y este, pero a partir de ese día, todos los días me pasaba el parálisis de sueño, y siempre era con algún tipo de alucinación, así de que veía algo, una vez en un viaje que hice a Jalapa, vi, yo pensé que era el amigo, vi que entró al cuarto como alguien de negro, se sentó en la cama y me puso la mano así acá en el hombro. Y cuando quise voltear ya no pude. Y dije, puta madre, otra vez esto. Entonces ya, como que ya estaba medio acostumbrada. Uh -huh. Y nada más cerré los ojos, me quedé dormida y ya. Pero me, me pasaba todos los días. Si me dormía en la tarde en la sala, me pasaba así todo el tiempo. Y de ahí este, empezaron a pasar cosas que ya los demás también lo veían. No era solamente yo. Entonces yo dije, bueno, por lo menos no estoy loca. Eh, por ejemplo, en el jardín de atrás, en esa casa, teníamos como un departamento chiquito que estaba vacío porque estuvo a la renta un tiempo y estaba desocupado y nadie entraba ahí más que cada X tiempo para limpiar, ¿no? Entonces, este, entre la casa y ese departamento estaban construyendo un jacuzzi. Y el, el albañil que estaba haciendo el jacuzzi, le dijo un día a mi mamá, señora, ¿nos puede, haber, ¿nos puede abrir el cuartito de atrás? Y mi mamá, pues sí, pero ¿para qué? Y dice, es que no encontró mi celular y le marqué y suena adentro. Y, mi mamá, si ¿qué pedo? Uh -huh. y entonces mi mamá, así de, ¿qué? ¿Qué pedo? Y abrió y estaba ahí y dijo, pues, ¿quién sabe? O sea, no había forma de que ellos lo pudieran meter, ¿no? Que sería el caso. Sí. Eh... Después un día pintamos el cuarto de mi hermano porque estaba en, en Madrid, creo, y regresaba y mi mamá lo quería sorprender con el cuarto arreglado, ¿no? Sí. Entonces pintaron la pared de blanco y lo dejaron así secando. Nos fuimos a dormir y al otro día, como mi hermano dibuja, tiene muchas cosas para dibujar en su cuarto. Y al otro día había unos rayones como en la pared, pero a una altura baja... O sea, no era un dibujo satánico, pero sí. eran rayones. Y sí. la pared pues estaba recién pintada, entonces... Nadie pudo haberlo rayado. Ajá, y... y... de qué color era? ¿Un color diferente? Eran como unos grises y unos rojos. Pero no, no se veía nada satánico. Eran como que nada más así hechos al azar. A sí. ¿Hace cuenta? Claro. Y en ese tiempo, ahora digo, ¿por qué no tomé una foto? Pero en ese tiempo, pues, no... Sí, no, no tenías pensado el, el... Ni, además, era como que sacar la cámara, o sea, no era el celular. Sí, sí, ten, tenías, tenías que tener cámara, porque en aquel tiempo, pues, los celulares no, no eran muy apropiados para tomar fotos ni video, ¿no? Uh -huh, exacto. ¿Eso sucedió hace cuánto? Fue como en el 2008. No, pues, sí, 2008. Sí todavía traíamos los Nokia esos indestructibles, ¿no? <ríe> sí. Entonces, ¿subes ese video contando tu historia, contando estos hechos? ¿Y les gustó más que los videos que tenías? Sí, sí, o sea, ese primer video pues, llegó como a 100 mil views y yo dije, ¿qué es esto? Oh, ¡Wow! O sea, o sea, sí, fue como mu mucha la diferencia. O sea, yo máximo llegaba, si sí, en algún video como muy clickbaitero, sí. de que a 5 mil, si acaso, pero tenía tres videos con más de mil, o sea. Sí. Y ya dije, no, pues creo que quieren esto y ya empecé a subir más de eso. O sea, sí, ese te pegó esa historia paranormal, pero tú ya tenías como esta idea también, o sea, no es que se te haya ocurrido y haya pegado y listo, también tenías un poco de gusto por eso, aunque te diera miedo, ¿no? Sí, sí, desde chiquita siempre me daba mucho miedo, pero mi mamá no me dejaba ver películas de miedo porque sabía que después no podía dormir pero con mi hermano a escondidas las veíamos veíamos le temes a la oscuridad o así y yo toda traumada no podía dormir pero siempre me ha encantado sí ese está padrísimo le temes a la oscuridad no sé si la gente que esté aquí lo recuerde pero había capítulos muy buenos y sí estaba había otro que se llamaba escalofríos no también es como igual y otros cuentos desde la cuentos de la cripta tumba ah de la cripta sí algo así algo así sí Estaban buenos esos, esos programas, sí me gustaban bastante, Le Temas a la Oscuridad. Creo que la, cuando salía, bueno, el, el opening, salía como un monstruo como con ojos saltones, ¿no? En el de Le Temas a la Oscuridad, yo me acuerdo del columpio, como que el ruidito... ¡chum, chum! Y luego la fogata y ellos se ponían alrededor y ahí ah, contaban okay, las historias. Ok, ok, ok, sí. Sí, ¿no es ese donde prende el cerillo y aparece el título? Ajá, ese. Ah, ok, sí, le tienes a la oscuridad. No sé si aquí la gente lo recuerde, porque tenemos mucha gente muy este muy nueva que acaba de nacer. ¿Cómo de qué edad son la gente que te sigue? Eh, tengo un poquito de todo. La mayoría es como de 18, 24, por ahí. Pero también tengo niños chiquitos que luego digo, por favor, no vean este video, porque a veces también meto un poco de crimen y si sí están medio salvajes. Pero pues también ya es responsabilidad del papá si sí se lo pone, ¿no? Entonces, este, pero sí, hay muchos niños, los pues, de 13, 12. O sea, sí, tu, tu rango sí está en el, en el fandom que, que hace que los youtubers crezcan muchísimo, la verdad. Mi, a mí mi, mi rango de edad es como de 24 a 30 y tantos. Entonces, es un público que sí te ve, te apoya pero que no hace mucho, mucho fan, o sea, que no se vuelve sí. como fans. Déjame sí. apagar una luz porque me está molestando aquí la... Sí, dale. y dale. Listo. Y el siguiente video que hiciste también fue de otra anécdota, ¿no? Me parece... De lo para Creo lo... que, ajá, hice segunda parte. Ajá. Eh, y ya de ahí como que empecé a ver este qué, qué es lo que querían. Pregunté... Me decían, no, pues, que el caso de tal, el caso de no sé qué. Y, pues, me empecé a agarrar de ahí. Eh, y luego contar historias de suscriptores. Me empezaron a mandar sus historias. Y así como que, pues, al principio yo estaba aferrada a que pegara el otro tema de moda y todo eso. Entonces, subía uno de terror y otro de moda o así. Pero ya luego dije, ay, ya, güey. O sea, olvídate de eso y ya me puro de no. terror. Puro de terror. Al principio, en los pri el primer año... Eh, pues solamente te marca ahí como que subiste tres videos, ¿no? Hace cuatro años subiste ah. como tres videos porque hay otros que están guardados, ya nos, nos lo dijiste, que a lo mejor algún día se los vas a mostrar, ¿no? Porque seguramente Uy. no lo vieron muchos. No, nadie. Te, te juro que no me veía nadie. Yo, más, por favor, ve el video. O sea, nadie. A este... ver si funciona, ¿no? Si tú lo ves, a lo mejor. Boca <ríe> Igual y un... pega. Pues sí. Este. No, el, el... cuando abrí mi canal. Subí como dos videos y de ahí pasaron como dos años. Esos dos videos están privadísimos, o sea, ni siquiera es el, el que sale primero ahorita. De ahí empecé a subir de moda un poco más constante, pero como uno al mes, cada dos meses y así. Y, este, y ya bien, bien lo de terror fue 2000... 2018 2019 a finales y ya ahí fue cuando mi canal fue 2019 porque en el 2020 fue como un muy buen año para mí que fue justo después de que ya me agarré totalmente paranormal ok si sí, es también lo que noté porque hace tres años tienes también muy pocos videos pero ya eh, hace dos años es como que tu canal comienza a andar a crecer ¿Cuántos videos hacías en ese momento? ¿Cuántos videos a la semana? Eh, es que no, no tengo un control de eso, la verdad. O sea, hay días, hay semanas que no subo y de repente subo cinco videos o así. O sea, nunca eh, ha sido como un número constante. No tengo un así, soy un desastre organizándome. Pero yo lo que hice, yo trabajaba en una empresa y la pasé muy, muy, muy, muy mal. Ya tenía mi canal, pero subía videos cada X de repente. Y dije, me voy a salir y voy a... O sea, no sé qué voy a hacer, pero va a pegar mi canal. O sea, no sé qué voy a hacer, pero yo quiero vivir de eso. Entonces, me acuerdo que fui a renunciar. Aparte, yo era gerente. Entonces, Ajá. o sea, como que no sé. Fui a... Re, me sentía... O sea, como que me daba cosa porque pues muchas personas... Yo estaba a cargo de muchas personas. Y pues que yo me fuera y tenían que capacitar a alguien o así, pero dije, ya me vale gorro, me están tratando fatal, me voy. Y le dije a la persona a la que, con la que renuncié, le dije, no es que me contrataron, <risa> me contrataron de una agencia de youtubers porque pues ya me voy a dedicar a esto. ¿Cuál? ni madre, o sea, yo estaba lejos de tener algo que ver, pero pues ya me fui así como que, adiós compa, ¿no? O sea, me, salgo, sí, me salgo de ahí y digo, a ver cómo le hago, pero tiene que pegar. Y entonces hice mi primer mes paranormal y ya de ahí me fui. Ok. O sea, hice 31 okay. videos. Ya habías este captado que los videos paranormales eran los que te estaban dejando vistas. Y uh -huh. sabes que cada que subieras uno te iba a ir bien, pero no podías subir muchos porque estabas en el trabajo. Entonces, también. ahí es cuando decidiste entre el trabajo y el canal. Sí me arriesgué porque pudo no haber pegado y luego a ver con qué pagaba la renta y así. Sí. Pero, pues no sé, le eché muchas ganas y tuve suerte también. Eh, y ahí fue cuando, el, o sea, de ahí me agarré. Después en diciembre hice como medio mes paranormal porque hice 20 videos. Y ahí fue cuando el canal llegó a mil suscriptores en esos dos, tres meses. Ah, en esos dos, tres meses, ¿llegó a cuántos? O sea, yo tenía como 10 mil antes Ajá. del mes paranormal Ajá. y llegué a 100 mil en enero. O sea, fueron tres meses. Sí, guau, wow, o sea, fue un avance increíble. Traías el algoritmo, ¿no? Ya con tus videos, ya traías el algoritmo y cuando le diste más, eh, subió rapidísimo. Sí. Entonces, en ese tiempo, entonces, tú ya estabas trabajando en una empresa y también estabas viviendo sola. Eh, sí, vivía, es que yo soy de Córdoba, Veracruz, sí. entonces yo vivía en el puerto de Veracruz, ahí trabajaba y este y pues tenía que pagar una renta porque pues no tenía casa en el puerto, sí. Eh, entonces sí, pagaba renta y pues me mantenía ahí y tenía ahorros de, de lo que había trabajado en esa empresa, ahorré mucho, entonces como que tenía un guardadito. Sí. Y pues ya me arriesgué, me fue bien, y ya el siguiente mes, el mes paranormal, empecé a cobrar en YouTube y ya, de ahí dije, bye. Ya, ya habías hecho todo tu trámite para monetizar el canal. Y ya, yo estaba lista, yo estaba lista antes de que me viera nadie, ya tenía, el, de que te llega el sobrecito, ya sabes. Sí, sí. Este, y había cobrado como que lo mínimo varias veces, pero... ¿Cuánto no, es lo pero... mínimo para la gente que... Que quiera empezar para que sepa cuánto ganar al principio. Son 1,200 pesos mexicanos, ¿no? 1,200 mínimo, sí, porque son los. No, cada 100 dólares, ¿no? Te pagan. No sé, según yo eran 60, pero no sé, ya me. Ya me... Sí, no Si sé, son cada 100, entonces sí serían, pues, dos ¿no? sí, mil pesos, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo que si sí eran como 1,200, 1,400 de repente y así. Al mes. Cada, ¿no? ni siquiera cada mes, pero cada dos meses o así. Ah, ok, eso fue al principio, pero avanzaste rápido porque tu canal literalmente tiene cuatro años. Uh -huh. Digamos 2018, 2019, 2020, ah, sí. 2021. Y ahorita sí. pues llevamos estos meses del este 2022 mes. ¿no? Sí. Iniciaste en 2018. Uh -huh. Ya, claro, ya ha muy avanzado YouTube. Ya a, había habido bastantes generaciones, yo creo que tú eres de esta última generación de youtubers, ¿no? Podríamos decirlo así. Pues yo, yo creo, sí. Tu, tu canal se me hace muy parecido eh, al de esta chica colombiana, ¿cómo se llama? Eh, eh, no me acuerdo. ¿Paulet? Ah, Paulette Paulet, exactamente. o ah. algo que ver su contenido con la manera en que tú hicieras tus videos? No, de hecho, al principio, como que cuando empecé a hacer estos videos, me decían, te copiaste de, de Paulette. Y yo, mmm, no, pero ok. Este, y de hecho, como que desde el principio y sobre todo con esos comentarios, dije, no voy a ver videos de nadie para no, porque aunque no quieras, si ves algo que te gusta en otro lado, como que te influencia y a lo mejor lo aplicas. Entonces dije, no voy a hacer eso para que, para que no pase. Y yo lo que, intenta, lo que he intentado hacer siempre es que sea como, como cuando te junta Yo era de típico que si salía con amigos, yo siempre quería que termináramos hablando de historias de terror. Entonces, para mí es, es lo que intento hacer, que sea como platicar con un amigo de experiencias o cosas así, como súper casual. Y ya después ya he visto videos de ella, pero yo siento que ella los hace súper pro, así como que, no sé, o sea... Puede tener cosas parecidas, pero, o sea, lo veo muy, muy pro lo que ella hace y yo siento que lo mío es muy casual, como que platicando. Ya, como que ella lo trata de hacer más profesional y lo tuyo es más amistosamente como platicando con los amigos, ¿no? Uh -huh. Bueno, es lo que intento, sí. Sí. Eh, pues bueno, es que cuando salió Paulette, porque no había muchas chicas hablando de este de estos temas, uh -huh. este, empecé a conocer a más chicas que hacían esto, Dinosaur, algo así se llama, ¿cómo se llama ella? ¿Otra chica? algo ah, este, ah, eh, Dinosaur blogs ¿no? O Andale, no sé. Sí, y también a, a esta chica que acabamos de invitar, a, <risa> que se me fue el nombre. Marijo. Ah, Marijo, sí, claro, ¿Sí? Marijo, sí, sí, Marijo. Exactamente, entonces vi como que tenían, eh, como que habían estado creando un contenido muy similar al que hacía Paulette, yo no sé si Paulette fue la primera o, o mm. ella copió a alguien o se fue creando así, yo la verdad no desconozco de Paulette, pero sí cuando vi tus videos y vi la manera en que te dirigías al público, pues era como contar estas historias y es precisamente lo que te iba a, a, a platicar o preguntar más bien que veo que en todo tu contenido hay más videos de historias que de videos paranormales, ¿no? Porque ya ves que sale cada semana videos paranormales y demás, que sí los haces, pero casi tu canal o como que noto que te gustan más contar la historia, contar las historias de estos temas que pueden ser paranormales, de terror y demás. Sí, intento meter un poquito de todo, pero desde que un día mi hermano me dijo, ¿por qué no haces de, de TikToks? Y yo dije, ay, ¿quién va a ver eso, no? Así, y, y resulta que es lo que más me ha pegado. Entonces, a veces algunos, porque obviamente pues, no puedes tener a gusto a todo mundo, algunos me dicen, es que ya puro TikTok, pero o sea, si checas en mi canal, los videos de TikTok tienen muchísimas más views que los que no son de TikTok. Bueno, de hecho, sí va. Y vamos guiando, porque efectivamente todos tus últimos videos son de TikTok, ¿no? Porque antes La eran mayoría. de los fans. Sí, también, pero esos, de hecho mucha gente me dice, esos hace esos, esos, esos, pero los hago y tampoco tienen tantas views. Entonces, eh, como que ahorita quiero hacer un cambio en, en ese tipo de videos para hacerlos más dinámicos, y a ver si pega más así, porque pues tengo muchas historias de gente que me las ha mandado desde hace muchísimo y todavía no las subo. Entonces, este, pero sí siento que, que no sé, que algo les falta a esos videos todavía y estoy en ese proceso de, de mejorarlos. ¿Cuántas series tienes en tu canal o cuántos tipos de videos eh, piensas que, que tienes y que manejas? Sería como que experiencias de suscriptores, fantasmas en TikTok. Eh, también hago de hilos de Twitter. Eh, también hago de repente como top 5, bla, bla, bla. Eh, y de repente, así como de crimen, algunos, tengo poquitos. Eh, y de alguna, un tema en específico que no viene, que no cabe en ningún lado de eso. Por ejemplo, hablar de la Ouija o de. O sea, como temas más abiertos, digamos. Sí, ah, ok, sí has hecho eso. Eh, para hacer estos videos, ¿estás leyendo? ¿Te, los te aprendes eh, la historia? ¿Cómo haces? Soy un relajo. En, en muchos de mis videos, cuando son experiencias de suscriptores, las leo. Eh, después Cuando son historias e investigaciones que hago, pues como que tengo el, no un guión, pero escrito más o menos la información Ajá. y hace cuenta que leo el párrafo y digo, ok, voy a hablar de esto y ya lo cuento como a mi manera, lo que voy recordando. Y, y así me voy, como cada párrafo lo separo. Y este, y, y pues los de... TikTok, pues doy mi opinión, entonces no tengo ningún tipo de guión, solamente voy viendo, como que es más reaccionando. Más ah, reaccionando. Alex Rodríguez que desde ayer me mandó un mensajito de que qué bueno que vas a invitar a, a este. ¿Cómo te dicen de cariño? Esti. Esti, ok. Y dice, eh, hace una pregunta que cuentes el caso de Alex Calvois Hunter, ¿cómo es eso? eso Es un caso de TikTok ah, que okay. tengo en mi canal, que tengo que decir que me está volviendo loca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es un señor de Estados Unidos que está muy interesante porque tiene, digamos que su abuela le heredó su, eh, la casa, se murió su abuela, uh -huh. hereda la casa y hay muchos secretos en esa casa. Eh, muchas antigüedades, eh, objetos como súper extraños, como de vampiro, como de cosas así eh, raras. Y, y sí está muy interesante, pero el señor habla muchísimo en sus TikToks y todo eso lo tengo que subtitular. Entonces, es una locura editar esos videos. Eh, yo edito todos mis videos. Entonces, este pues es un caso que digamos que ha pegado mucho, pero no, porque... Mucha gente ya lo odia de que ya no subas de ese señor y mucha gente me lo pide, entonces no sé qué hacer, pero tampoco está teniendo tantas views, entonces pierdo mucho tiempo en él, entonces estoy así como que no sé qué voy a hacer con ese caso. Sí, la gente lo pide, pero no te está dando buenos resultados o no, no los sí. que tú quisieras y uh -huh. te esfuerzas mucho en hacerlos. Sí, me cuesta mucho esos videos. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo un video? Ya, ya escuchamos que tienes varias series y algunos son más difíciles que otros. El uh -huh. que más te lleva tiempo, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo? Eh, pues digamos que esos es de Alex Calvo. Y la gra grabar y eso, pues una hora es rápido porque es reaccionando. Pero la edición, pues me puedo tardar como 10 horas. Porque aparte habla, o sea, aparte de que es en inglés y tengo que subtitular y habla mucho, y son muchos TikToks, eh, habla como que un inglés antiguo porque lee cartas antiguas y usa un lenguaje como medio, pues no sé, más, digamos, científico o así que hay palabras que desconozco. Entonces, este, investigar, no le entiendo bien, aquí que dice, este, así como que es más complicado, pero como 10 horas en editar esos. 10 horas, o sea, ¿te, la, ¿te pasas más tiempo dentro de tu casa, en tu escritorio, trabajando que, que fuera? Eh, nunca salgo, <risa> nunca, nunca salgo. O sea, llevo, desde que renuncié a ese trabajo que tenía, siempre estoy en mi casa, sí, sí he salido, sí salgo, pero muy, muy poquito. O sea, yo soy muy de estar en mi casa de todas formas, entonces aprovecho. Entonces, para la gente que, que está viendo la transmisión, que piensa, porque aquí pusieron a alguien que, que entonces su hija va a ser este, youtuber, porque a lo mejor no le va bien en la escuela, eh, sí deben de saber eso, que, que si no tienes quien te edite, pues te la tienes que pasar en tu escritorio todo el día, todo el día, yo a veces no salgo ni al patio, o sea, no veo ni el sol, entonces eso me ha llevado también a, a estar enfermo ya de depresión, ansiedad y demás, que poco a poco lo he ido descubriendo, pero sí ha sido mucho a raíz precisamente de este de este trabajo. que me que me agrada? ¿Me gusta? Eh, en lo personal yo no cambiaría nada de lo que he hecho a, a ser youtuber. En tu caso, eh, ¿te sientes cómoda de haber dejado el trabajo y ser youtuber? Sí, mil veces, mil veces. O sea, yo cuando empecé, o sea, so, no porque ay, quiero ganar dinero, sino porque me puedo dedicar al 100% a esto, y, este, y me encanta hacerlo, me encanta... Eh, por ejemplo, yo tuve la facilidad de que estudié diseño gráfico, entonces aprendí a editar. Como que muy básico, pero aprendí. Y pues tengo facilidad con ese tipo de programas y así. Pero si no es aprender de cero, todo eso o sea, es, es... Y sí si te lleva mucho tiempo. Estuve buscando editor, pero nada me convenció. Como que soy muy... De que quiero que sea como yo digo y así, entonces pues sigo editando yo mejor. Sí, sí, fíjate que yo también en algún momento tuve varios editores, pero al final de cuentas eh, no quedan como uno quiere y también no le impregnan como el sentimiento y eso es lo que transmites a través de un video, ¿eh? no solamente lo que muestras y lo que hablas, sino como la esencia con que lo hiciste y la gente eh, hace recepción de eso, lo, lo, lo recibe y te lo expresa en... en en cariño, en likes, en vistas, en compartidas, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé, es eh, sí, A mí lo que más me gusta es editar. A veces no me gusta tanto, por ejemplo, el caso de Alex Calvo, Calvo sí si lo odio porque los subtítulos me vuelven loca. Pero me encanta, es lo que más me gusta. Pero de lo que hago es lo que podría alguien ayudarme a hacer pero me estuvieron mandando pruebas y, y no era nada que ver con lo que yo quería y pues sí, como que también la esencia no solamente eres tú y lo que dices, sino también la forma de armar todo el video. Sí, musicalizarlo, ¿no? A veces lleva mucho el, el cómo le metes la música para los momentos interesantes o quieres que, que la gente pues los reciba con mayor fuerza. Eh, le voy a mandar un saludo a Giancarlo, a él saludos a Carlos Salmijo, a Brie Power, a chamoquín 666 Hay mucha gente que, que te sigue, que te ve, que le gusta cómo presentas tus, tus casos. ¿Tienes eh, trolls? Sí, pero, o sea, de repente, pero la verdad es que no ha llegado, no quiero retarlos, pero no ha llegado así como un comentario que yo diga, ay, qué dolor, o sea... Son muy, muy tontitos lo que me dicen. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo, ¿Con qué te molestan más? Por ejemplo, tuve una época que siempre me decían, hablas mucho, y yo de que, güey, pues, ¿qué quieres que haga? Estoy haciendo un video, estoy hablando de una investigación, ni modo que no hable. Sí. Ese era como mucho, pero ya se les olvidó. Eh, y ahora, mmm, últimamente me han dicho mucho así como que, bueno, no tanto, pero aparte me lo dicen como con amor, de que, de que este, me encantan tus videos, pero has perdido calidad o cosas así. Pero entiendo, que, entiendo a qué se refieren y yo también lo, lo intento tomar, ok, voy a ver los videos de antes, ya estuve viendo algunas cositas que quiero mejorar ahora y así, pero así como algo feo, feo, no, algo que me haya pegado, no. ¿Son, no. Ma, Son estos trolls, ¿Mujeres o hombres? Hay de todo, hay de todo. De hecho, yo no soy muy de pelearme, pero apenas me peleé con alguien en Twitter y era, <risa> y era un hombre. Ah, creo sí. que la mayoría son hombres, ¿eh? Los que tiran. Sí. Creo ¿Qué te que... Digo? Mira, ¿Qué te digo para que te pelearas? Mira, eh, a mi hermano lo asaltaron el domingo, creo, y le robaron su coche. ¿En Entonces ¿verdad? sí fue... En Guanajuato. Uy. Él vive allá. Entonces, este, mi hermano tuiteó algo de que, pues de eso, de que lo habían asalteado, y yo lo retuiteé y puse como que, pinche inseguridad de mierda que hay en México, ¿no? Ajá. Y este señor <ríe> me empezó a criticar que entonces me vaya de México, que si no me gusta, que estoy <risa> criticando a México. Le digo, a sí. ver, güey, o sea, estoy diciendo de la inseguridad, no del país. Estoy sí. criticando. Ni modo que diga, ay, qué bonito, le roban el coche a mi hermano. O sea, pues, y me dice, pues te hubieras quejado antes, te quejas porque, porque te pasó. Y yo, güey, aunque a mí nunca me ha pasado personalmente, siempre me quejo y no solo yo, todo el mundo de la inseguridad del país, o sea. Oye, pero Twitter es muy tóxico, ¿no? La gente está buscando con quién pelearse. Sí, es mi primera, mi primer pelea en, ti, en Twitter. Ah, sí. Pero ah, sí si bueno. me echo los chismes. Ah, bueno, sí, porque no, en Twitter sí todos pleito, ya nada se amanece, ves que noticia está pegando y llegas a, a pelear, llegas a los trancazos. Uh -huh. Y en Facebook no te dice nada. Ahí en mi, mi ring favorito, ahí yo me peleo. A poco. Todos los días. Yo la verdad es que Facebook lo tengo un poco abandonado porque al principio intenté hacer mis streams ahí y me desmonetizaron, no sé por qué, instantáneamente. De ahí me quitaron, tampoco me dijeron por qué intenté buscar ayuda, nada. De ahí me volvieron a monetizar, hice otro stream y otra vez me desmonetizaron y dije, ya, bye. Y como que tengo un poco abandonada mi página. Sí, claro, como es que hay que ponerle esfuerzo a, a, a todas las redes sociales, y si hay alguna que no te está eh, si no te está funcionando, si claro no te está dejando ingresos, pues entonces le pones atención más a otras, y eso es bastante pesado, nos topamos con este tipo de conflictos, y veo que en Instagram son muchas fotos de fashion, ¿te gusta mucho la ropa?, ¿te gusta mucho modelar?, ¿O ¿cómo está ese asunto?, pues es raro porque sí me gusta mucho, pero, o sea, cuando voy a salir a algo, pues sí. Pero yo mi día a día, o sea, no me peino, no me maquillo, estoy siempre en pijama, en pants, eh, cero, cero, cero, cero. Este y cuando grabo videos, pues a veces sí me medio me peino, me maquillo, me pongo alguna blusa y pijama abajo, o sea. Soy muy floja, quiero estar cómoda, y la moda a veces no es muy cómoda. Pero si voy a salir a una fiesta, a un lugar o algo así, pues ahí sí. Fíjate que has engañado muy bien, porque <risa> eh, sí, claro, yo, yo hago lo mismo. todos el día estoy en pijama, me despierto y duermo y todo hago todo con la misma pijama y demás. Eh, pero como en tus eh, fotos en Instagram, siempre estás como, como con fotos con fashion y, y demás... Eh, pensé que eras muy dedicada a esto de la moda, del maquillaje Y que todo el día te parabas y te pintabas y te arreglabas y demás Pero dices que solamente es cuando sales, ¿no? Y que uh -huh. no, no es mucho, siempre estás en, en pijama Sí, de hecho, o sea, las fotos que hay era como que con una amiga Yo agarraba outfits, que, o sea, eh, ropa que me gustara Me tomaba la foto y ya, o sea Nada más ese día me dedicaba a tomar fotos y luego ya en pijama y pues sí era ropa que luego para salir usaba o he usado. Pero esa esa foto es falsa. O sea, las fotos que están ahí son falsas porque en ese momento solo me dediqué a tomar fotos ah. y ya no fui a ningún lado. <risa> Fíjate, eh, no, no era del tema, pero vi una donde tienes una camisa azul muy holgada que parece de hombre pero uh -huh. bueno, tú la luces bien. Y dije, qué curioso, ¿Qué que es una, es una camisa como de hombre, que la puedes encontrar en cualquier lado, y, y que, que se vea bien. Esa, esa camisa es de mujeres, de hombre, la encontraste por ahí, te la quisiste poner y verte fashion. ¿Y te acuerdas cuál foto? Sí, creo que ya sé cuál dices. Eh, hay ropa que sí me compro de hombre, yo soy muy de... Esta, por ejemplo, está súper pegadita a comparación de las que uso diario. Hay <risa> de playeras así súper aguadas. Eh, a veces las compro en el departamento de hombres también. Y esa que dice sí es de mujer, pero la compré más grande para que quedara así. este Pero sí, me gusta como que la ropa holgada y muchas veces de hombre. Así. No me importa. Sí, sí. Bueno, muy bien. ya Tienes como el tacto. ¿O quién te toma las fotos? Eh, una amiga en Córdoba me las tomaba, pero ahora, pues, no sé, creo que mi novio... Es que hace mucho que no subo, pero creo que mi novio va a tener que ser mi nuevo fotógrafo. O sea, ¿no, no lo has puesto a tomar de fotos? Todavía no me ha tomado fotos. Ah, ya. Bueno, porque, pues, de eso servimos los novios, ¿eh? Nosotros tenemos que ser sí. este, payasos, ninjas, fotógrafos y eh, de muchas más cosas, sí. Fíjate que, que sí, a mí me encanta tomar fotografías y que poseen y que se vea el encuadre y cosas así, uh -huh. muy padres, me gusta, entonces las fotos que tú tienes en Instagram están muy bien, felicidades a tu, a tu amiga, esperemos que con el novio eh, tomen las fotos también igual, que igual, ocupe de, bien el lugar, sí, igual de chida, sí, entonces por eso estás en Tijuana, porque te fuiste a vivir con el novio, uh -huh. ok, cuando estabas con tu canal de YouTube, ¿te, ¿seguías rentando en Veracruz? Eh, estuve, pues, haz cuenta que terminó el mes paranormal y me regresé a Córdoba, porque ya no trabajaba en esta empresa. Entonces, me regresé a Córdoba y estuve en Córdoba hasta hace un mes que me vine para Tijuana. Entonces, vivía en la casa de mi mamá, yo no, o sea, pagaba el internet y cosas que me decía, pero ella, pero pues no pagaba renta y ella, la comida, ella me compraba todo. Te, te apoyaba. Mira, eh, Evidencia X, que es ese árbol rostro. Dice: Yo soy fotógrafo, yo, yo, yo. ¿Conoces a César? Eh, ¿Cómo? ¿Conoces No, a César? no, no, no de lo conozco. No, no lo conozco. Te lo, pues lo voy a checar. ¿Sí? Y, y aquí, aquí dice el Never Fake: dijo la palabra mágica, lloremos. ¿Cuál es la palabra mágica? Que tenías novio. Ah, <risa> ah pues sí. Pues sí. ¿Cuánto tiempo llevas con el novio? Eh, un año Ah, es poquito, poquito ¿Y tus seguidores no se ponen celosos o no te han dicho nada sobre el novio? Este, mira en YouTube como que no todos saben que tengo novio porque pues tampoco no, pues, no lo ando ahí diciendo a los cuatro vientos pero en Twitch, eh, todos los de Twitch saben quién es y todo eh, y si hubo un tiempo ahorita creo que ya no dicen nada porque los regañé pero le tiraban mucho, mucho hate a él por, pues, por ser mi novio Sí, es difícil, fíjate, es, es difícil no solamente a la gente que sale en internet, ¿no? como cualquier gente, persona que de pronto ya tenga una pareja, eh, todo el ganado, o todos los fans, <risa> todos los seguidores, hacen como que la ley del hielo, ¿no? se si te dejan de, de seguir, de apoyar, es algo raro, pero uno tiene su corazoncito y tiene que compartirlo, y, y la gente quiere que seas de ellos. Entonces, y ellos sí tienen novios y novias, ¿no? O sea, ustedes, sí, yo no les reclamo. Claro, exactamente. Oye, la gente que te manda sus historias para que tú las cuentes, eh, ¿por, ¿por qué medio te las manda? ¿Por dónde eh, los, los lees? Mira, me la mandan por todos lados, pero eh, empecé a decirles que por favor me la mandaran solo a mi mail, porque tengo un desastre de historias regadas por todos lados. Entonces ahorita me enfoco en solamente las que me llegan a mi mail, esas son las que agarro porque, o sea, tengo un desastre, luego ya no sé ni dónde encontrar la historia que había leído y así, entonces mejor. ¿No te pasa sí. que la mayoría de las historias que te mandan son sobre esto, que se le sube el muerto? Eh, no la mayoría, pero sí hay muchas hay de muchas. esas. ¿Recuerdas alguna de estas historias que sí hayas dicho, uy, esta está muy buena? Esta sí hay, está aterradora. Hay una que me gustó mucho, que es de, de una niña que trabajaba en una guardería. Ajá. No recuerdo bien detalles, pero me acuerdo que, que sí dije, ay, güey, o sea, sí me dio cosita. <risa> y es que a mí todo el tema de fantasmas, niños y así, me da cosa. Entonces, ahí como que reunió todo eso. Y estaba muy bien redactada, que eso también se agradece mucho. <risa> este... Esa fue muy buena historia esa de una guardería. Mira, Gremorita, que es, yo creo que es alguien de tus fans. Mm, sí. Invest Oxlack, investigador. Es que al principio solo era el novio, pero pasó la prueba de fuego y se convirtió en el patrón. ¿Cómo es eso? Sí. Lo que pasa es que mi novio también hace streams en Twitch. Ah, okay. Entonces eh, lo conocen y hay veces que van con él y así. Y a mí me empezaron, no sé, yo antes de hacer streams, él ya hacía y a él le decían como que de mí la patrona, me empezaron a decir a mí la patrona, entonces pues se convirtió él en el patrón porque yo era la patrona, ¿no? Ah, y ok. Pues ya, somos los patrones. Okay. <risa> sí. eh, ¿Cuándo iniciaste con esas transmisiones en Twitch? Llevo un año, acabo de cumplir un año, ahorita en marzo. ¿Y qué haces en Twitch? Juegas, ¿no? Uh -huh. Juego, reacciones, platico y los sábados hacemos como noche de terror, porque obviamente la gente pues busca eso. Eh, entonces vemos videitos de terror o cortometrajes, contamos cosas y así. Hablamos de esos temas. ¿No fue difícil incursionar en Twitch desde cero? Eh, sí, todavía siento que, que es porque, pues como, como es un tema, no, no quiero hacerlo de terror porque no quiero como que encerrarme en otra plataforma del mismo tema. Quiero como tener un poco más variado y no llegarme a hartar del tema de terror. Entonces, por eso solamente los sábados es de terror. Y, pues, obviamente, la gente que me sigue no le interesa ni los videojuegos ni, ni yo. Entonces, este pues, ha sido difícil. no Jalar gente de una plataforma a otra tampoco es fácil porque Twitch mucha gente no sabe ni que existe. Eh, también en youtube tengo mucha gente o sea señores grandes que señores señoras que pues como que la tecnología tampoco entonces ellos tampoco me van a ver jugando videojuegos eh, sí ha sido como difícil pero como tengo youtube pues no me siento presionada y es como mi escape y para divertirme y pasarla bien y ya ok entonces en Twitch pues eh... Haces, ¿qué juegos cuando juegas? ¿Qué juegos juegas? A veces este, meto alguno de terror. Ahorita estoy jugando Martis Dead, que está muy bueno, me está gustando mucho. Eh, también jugué Outlast, Little Nightmares y así de terror. Pero eh, me gusta, juego mucho Fall Guys, soy muy mala, soy muy mala. En <risa> todos, en todos soy mala. <risa> mala. Okay. Eh, Entonces tienes una computadora gamer. Sí. Mira, dice Evidencia X, yo soy de los señores que la ven contando <risa> historias en YouTube. Ah, mira, se está Ay, fan, ¿eh? Y, y no lo sabía. <risa> Muchas gracias. Te ven contando historias en YouTube. Ok, fíjate que cuando me contaste que te fuiste de, de niñera a Inglaterra, me, me sonó mucho a la película esta del niño, ¿te acuerdas? ¿Has visto esa película? Ah, ¿Te sí, The voy. voy. Está Pero... buena. Sí, yeah, right. me gusta hasta la mitad, porque sí, sí. está tenebrosa, tétrica, sí. pero después ya no. Pero sí, sí, sí me, me recordó como a tu caso, ¿no? Es como que vas a un lugar a, de niñera y te hubiera tocado el muñeco. Si tú hubiera sido tu caso, que, ¿por qué fue por medio de una aplicación de una empresa? ¿Cómo es que pudiste ser? Sí. este? ¿Cómo se le dice? ¿Nani? ¿O cómo se le dice? Ajá, se llama Oper. Ok, pero a las niñeras. Sí, así se llaman, Oper. Sí, creo que bien, es francés, eh, ese es como que, okay. pero pues es niñera, básicamente, sí. eh, fue por una agencia, tú pagas la agencia y pagas el viaje y ellos te buscan a la familia, este, y te dicen cuánto te van a pagar, qué vas a tener que hacer y todo eso, y ya, tú dices, no, pues sí, a mí me acuerdo que me dijeron, oye, sí, pero no surges, y yo, ma, que cuándo puedo ir, no, pues ya, ya, y así fue como chum, chum, rapidísimo, Llegué allá y fue muy raro. Y me acuerdo que cuando vi la película de The Boy, sí. dije, no mames, si a mí me hubiera pasado eso. O sea, no mames. Y yo que llegué en, en, en modo traumada, sí. que fue justo después de lo que viví en mi casa, no, no, no, no, no, no, no, no yo me muero. ¿Y ahí no, tenían un niño, tenían dos niños o qué era? Eran dos niños, pero eran, como estaban grandecitos, tenían 10 y 12. Ah, o sea, era okay. así como que Iba por ellos a la escuela, los llevaba que a clase no sé qué, al parque acuático y así. Les daba de comer y luego les decía, ya vete a dormir y ya. O sea, no, no cambié pañales. Ah, ya. ¿Qué hubiera pasado si te tocara el niño, el, el de la película? No, no, no, no sé. O sea, yo creo que hubiera hablado a la agencia de que, güey, sáquenme de aquí ya no quiero estar en Londres, sí, de Por sí, mi primer día ahí fue muy feo, le hablé a mi mamá, no llorando, o sea, berreando, oh, yo ya sí. no quiero estar aquí, lo odio, sí. <ríe> no, es que es muy feo, o sea, porque estás solo con, alguien, con gente que es totalmente diferente, uh -huh. eh, son como muy fríos también los ingleses, entonces, o sea, no sé, era muy raro. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, hay pájaros, a mí los pájaros me dan miedo. O sea, no me da miedo el pájaro, sino que me aleté cerca. Y en Inglaterra hay pájaros muy, muy grandes. Entonces yo, ya me quiero ir, hay pájaros enormes, está horrible. Y al <risa> segundo día ya fue de que, nada, me encanta, olvídalo. Ya, me quedo. <risa> hay pájaros enormes. <risa> sí, sí hay. <risa> Oye, que si te dará miedo Chucky, dice Good Guy Japan. Nada, ya no, pero de chiquita me acuerdo que una vez en la escuela, en primaria, iba a ir al baño y fui a la dirección a pedirle a, a, a alguien que me acompañara al baño porque me daba miedo Chucky, porque acababa de ver la película. ¿En serio? Uh -huh. Oye, ¿no tienes como...? Yo vi en, en uno de tus eh, videos que tenías como muchas cositas atrás, una calavera y una mm. algo que me gustó mucho fue una mano que tenía los montes y tenía las líneas, como para leerla, de Quiromancia. Está padrísima esa mano. Cuéntame, ¿es una colección que tienes o es de tu mamá? ¿O qué pasó ahí? No, lo compré, o sea, solamente para poner de fondo de video. De hecho, esa mano es para poner anillos. Ah, ok. Es como, pero yo nunca la usé para eso, nada más este, la quería de fondo y se me hizo como, como un poco lo que es mi canal, que sí es de terror, pero sigue siendo como un poco... Misterio. Pues a mí me ponen así de que la intro y ponen demonios y luego empiezo a hablar yo y toda maquillada y de rosita y así, como que es ese contraste. Exacto, y ese contraste les ha gustado a, a mucho, eh, principalmente a las niñas o a las mujeres, porque no es como que vean un, un programa, un canal de fenómenos paranormales, sino como que el chisme de terror con tu amiga, ¿no? Ajá, Ajá eso es lo, es lo que yo intento hacer, que sea como la plática, por eso de repente así como, yo digo muchas groserías eh, porque soy de Veracruz y porque mi mamá es española y toda la vida crecí escuchando muchas groserías ¿y dices eh, groserías eh, en, en castellano? Eh, pues es que ya las dicen también acá pero ¿Sí? yo desde chiquita para mí era culo siempre o cosas así, <risa> para mí era lo normal no el culo, ese, ¿Sí? decir coño, cosas así Sí. Este siempre he dicho vaya, siempre he dicho muchas groserías entonces a veces en mis videos las digo y luego me ponen de que ay mi hija ve tus videos, no digas groserías y yo de que pues que no los vea mejor porque pues, <risa> sí, porque pues el contenido, pero es que los niños es, de pronto llegan al canal, a lo mejor por los colores también, que, que ven miniaturas, es lo que te voy a preguntar también en tus miniaturas Siempre sales tú, o en la mayoría. ¿Cómo haces eso? Antes de cada video te tomas una foto como sea y la subes así ya. ¿O, o no, piensas cómo, Al cómo final. Es esto. Termino el video y al final hago como que cara de susto. Y luego <risa> la hago captura al editar y ya la, la uso de... de... Ah, o sea mientras... Es que empecé así y Ajá. me funcionó. Entonces ya me daba miedo cambiarle. Ah, ok. Entonces, mientras estás grabando esto, eh, al final te haces la pose... Y después ya le tomas captura de pantalla uh -huh. y la recortas. Sí. Ok. Bueno, que haces cara de susto, pero la mayoría sales como como igual, como seria. Ajá. ¿No? Sí. Sí, sí pero en algunas sí tengo cara, mi tía me dijo una vez, es española también. Uh -huh. Me dijo, "¿Y por qué haces cara de pendeja?" <risa> Y yo, pues, ¿por qué se asusta? <risa> Oye, qué buena anécdota esa, no, no lo sabía. Eh, en, ¿En Twitch cuánta gente te ve aproximadamente? Eh, cuando hago de terror, Ajá. me llega a ver hasta ciento y pico, hemos llegado igual 200. ¿Hay veces alguna vez... Hice en Halloween, hice especial en YouTube, hice un en vivo y de ahí les dije que me iba a Twitch. Entonces mucha gente entró y llegamos como 200 y tantos. Pero lo normal, así si no hago nada de terror, pues llego a 50, 60 o así. Ok, entonces le estás metiendo a Twitch donde ya estás generando ingresos. Eh, no soy partner todavía. Entonces eh, recibo lo que dona la gente, eh, las suscripciones y eso. Ah, o sea, que se puede generar ingresos en Twitch sin ser partner. Sí. De las donaciones de las personas, que son importantísimas, ¿verdad? Diles para qué es el, sí. el dinero. Sí, dónele, aunque sea un pesito, todo suma. Ya ves, ya ves. <risa> es para pagar el internet, no no, para que sí. vayamos a pasear a Europa. Sí. <risa> que el sí. internet sale muy caro, hay que comprar o tener un internet muy muy, este, elevado porque si no, en las transmisiones nada más no se puede. Yo en Córdoba tuve ese problema y quería contratar a una compañía que me funcionó en Veracruz, entonces este, a mi casa no llegaba. Y yo así que un día le dije al señor, ve a mi casa, está aquí, no sé qué. este Y llegó y le dije, a ver, ¿cuánto quieres por ponerme el internet hoy? Ya, pómelo, ya, lo que sea. Entonces ya pude tener ese internet Porque antes hacía un en vivo Y así todo trabado y horrible Exactamente aquí, ahí, Oye, un... entonces En fantasmas si ¿sí crees Sí, mira Hay veces eh, como tú eh, Veo videos que digo Güey, ¿por qué hacen esto? O Se están arruinando todo, ¿sabes? Sí. Este Pero cuando yo recuerdo Lo que yo viví Sí digo, güey, o sea Sí pasó y sí. Pues, o sea, que fue? No tiene explicación. Entonces ahí es cuando me regresa mi creencia. Pero hay veces que sí tengo mis dudas cuando veo cosas ahí en internet. O sea, que se ven cosas súper falsas. ¿Has visto estos videos de los exploradores paranormales? He visto alguno en Twitch, sobre todo porque me mandan y ahí reaccionamos. Ajá. He visto alguno de repente, pero no me sé los nombres. ¿Y qué te parecen? Yo, yo no, es que mira, yo nunca he sido de ver ese contenido, yo soy, o sea, era de ver películas de terror, todavía lo soy, pero nunca vi a eh, youtubers de terror, entonces eh, lo hago en, es, en Twitch y es más como opinar de que sí creemos que es real y así, muchas veces sí digo, güey. o sea, muchas veces, y hay muchas veces que digo, ah, hay veces que también digo, ah, le quedó chido. O sea, de que sé que no es real, pero le quedó chido. Ok. Eh, Las películas de terror, ¿cuál es tu favorita? Dime tres que sean del, más de tu agrado. ¿Es tu género favorito para empezar, el, el terror? Sí, eh, terror, eh, thrillers, misterio, todo eso sí. Ok. Pero la verdad es que tiene mucho tiempo que no veo una de terror que diga, wow. Así Si tienes alguna, recomiéndame porque yo... Y... Las que más me gustan son las clásicas de It, Freddy Krueger, El exorcista y esas me encantan, señales, pero eh, también me gustó mucho El conjuro 1, nada más que me pasa que ahora las vuelvo a ver y digo, no sé. <risa> <Ya> no. <risa> no sé, que sí me gustan mucho, pero ya no ya no me asusta. Entonces, ya no tengo eso que tenía antes de que la pasaba mal y no podía dormir. Sí. Ya, ya no te dan miedo, como las de Anabel, pues igual no dan miedo, ¿no? Me gustó esa última que hicieron, Ajá. creo que se llama Origen, Orígenes. Ajá. Origen, esa sí me gustó más que todas las demás de Anabel. Sí, a mí las, son tres, ¿no? No, no sí. sé. Ya, ya eh, sé que las vi, pero, y sí me gustaron, pero sí me pasa que, por ejemplo, el conjuro, ¿cuál fue la última? ¿La tres? ¿La viste? Seguro sí, pero como son tantos. Es la de... Ay, el diablo me hizo hacerlo. Ah, no, hombre, estuvo de huevísima, ¿no? Y yo defendiendo el cojuro siempre, siempre digo que la una es mi favorita. Y dije, güey, vine a ver una telenovela. Sí, sí, está fea, no me gustó para nada, sí. A mí tampoco, ahí sí la, la cagaron, la verdad. Porque, pues yo siento que iban bastante bien, pero sí, o sea, no sé. ¿A ti, tú cuál me recomiendas que me vaya a dar miedo? A mí la única que me da miedo es la del exorcista. O sea, imagínate, ¿no? Desde cuándo tiene, la del exorcista es la que más me da miedo. Y otra que me incomoda, no, no es que me dé miedo, me incomoda, es el despertar del diablo, que también es súper antigua. ¿Has visto esa, el despertar del diablo? Ay, yo creo que sí, pero, o sea, me suena, pero no sé, la verdad, no. no hay, soy una buena versión, los pero, hay una nueva versión, pero la viejita está incómoda de, de ver, porque sí es mucho... Mucho el ambiente de terror, muchas uh -huh. monstruos que salen, o sea, sí está, a mí me gusta. Si sí uh -huh. te sientes como atrapado en la historia. La voy a buscar, a ver, porque no, no sé si la he visto. Yo me acuerdo mucho que cuando salió Señales, me dio mucho ah, miedo. Buena, me gusta también, si sí dio miedo, tienes razón, da miedo. Pero es parte del donde sale la pierna, ¿no? Ajá. El maíz. Ajá. Pero vi Scary Movie 3. Y después de ver Scary Movie 3, <risa> vi señales y me reí toda la película. O sea, ya no tenía ningún sentido. Se quitó por los chistes. Sí. Hay, hay diferentes, fíjate que Chucky no da miedo, pero me gusta <risa> la sensación, tiene un ambiente... Sí, y muy... a mí también me gusta. Sí, todavía lo puedo seguir viendo muchas veces. Te digo, pero la del exorcista no la puedo ver solo. Digo, no es así también que me atemorice tanto, pero no la pondría solo. En la por si acaso por, por si acaso sí. <risa> sucede algo más eh, paranormal en, en tu habitación y dentro de todos estos eh, videos y cosas que has estado leyendo y haciendo videos, he notado también que le has dado mucho seguimiento al caso de Aviud, al caso de Joshua Luke al caso de Mario, al caso de Carlos name ¿qué opinas de esos casos? al final de cuentas tú los presentas como las historias que están sucediendo, pero ¿cuál es tu opinión? Eh, pues a veces lo digo, hay videos en los que digo, hoy voy a dar mi opinión y hay veces que no porque hay gente que sí quiere y hay gente que no quiere. Este, Yo les he explicado muchas veces lo que es una RG y que hay que tomarlo como un entretenimiento, así como ir a ver una película. O sea, vas a ver El Conjuro y realmente a esa niña no le pasó nada, está actuando. Entonces, yo les digo que lo tomen así, yo lo intento tomar así, y cuando están bien hechos, digo, está chido, lo disfruto, y, y le sigo. Pero hay veces que sí salen con unas jaladas, por ejemplo, en mi opinión, Carlos Name ya se fue bien lejos. Entonces, yo ya lo abandoné hace mucho y le dije, gracias, ya no voy a contar tu historia. Sí, no, andaba ya andaba este, que con huevos de dinosaurio, ¿no? Yo por ahí me quedé y ya dije, no, thank you. No. Sí, sí fue algo. ¿No tienes como una idea de hacer una, un corto, cortometraje de terror o hacer un libro? Eh, para, ¿Para dónde va tu contenido? ¿A dónde crees que, que podrías llegar más con ese contenido de terror? No sé. Eh, tengo ideas de cómo mejorar el contenido, que quiero ir haciendo algunos cambios y así yo no creo que cambie mucho en plan, por ejemplo, me piden lo de exploraciones, pero y, y lo he probado, he hecho como dos videos por probarlo. ¿Ya pero hecho no exploraciones? Es... Sí. ¿A dónde fuiste? Cuéntanos esas. Ah, fui este, en Orizaba, fui al Panteón. ¿Mm? Este, al Panteón de Orizaba, de hecho fui dos veces. Este... Y en otro fui a una casa de un, o sea, que un conocido me recomendó y me dio contactos y así. Este, pero ah, estuvo muy tranqui. Entonces dije, güey, es que no puedes saber hasta que estás ahí y ya perdiste todo el día y tres gente para que te ayuden y así. Entonces, eso para mí está más complicado. Y fui, íbamos a ir, no sé si ubicas la casa de Orizaba, que es la casa de. Pues la casa súper embrujada de Orizaba, que fue Carlos Trejo, y salió ¿He en la tele. de la casa embrujada? No he ido, pero sí he escuchado de ella. Pues yo tenía ya todo listo, ¿no? Para ir. Y llegamos y resulta que la habían vendido, y entonces ya no pudimos entrar. Entonces, pero ese era un video. Eh, eh, lo intentaste, pero no, ¿no te dio miedo, por ejemplo, cuando fuiste al, al panteón de Orizaba? ¿No sentiste miedo, inseguridad? Eh, sí un poco pero siento que sentí más como paz no sé fue diferente no era lo que yo esperaba pero hubo un momento en que íbamos caminando y pues íbamos con el señor el guía no te puedo decir si había más gente supuestamente no pero íbamos caminando y nos aventaron una piedra y ahí yo me cagué o sea grité todas las groserías que conozco y yo ya vámonos este entonces estuvo muy interesante pero sí siento que no es no es lo mío. Ahí está la tumba del gigante y está la tumba de la niña del ángel, ¿no? De la niña, sí. Sí, esa, esa historia está buena. Está ¿No la has sacado bien. en tu canal? Eh, pues en ese video la, la, la platiqué. Fantaste, uh -huh. También vi dentro de tu canal una historia de un niño que, que mencionaba que era la reencarnación de un piloto mm. de la Segunda Guerra Mundial, ¿te acuerdas? sí. Esa historia, ¿dónde la conociste? ¿Cómo, ¿Cómo es que la conociste? Fíjate que es muy curioso porque hoy revisé tu canal, vi ese video y después en la tarde puse en la tele y me apareció esa misma historia en la televisión. ¿A poco? Y entonces dije, güey, qué, qué, qué raro, es el mismo. Y dije, sí, es el sí. mismo. Le voy a preguntar a este o este. Este. <risa> este, busqué como historia. Yo casi siempre, bueno, cuando se puede, busco la información en inglés porque siento que a veces hay más dependiendo del caso, ¿no? Entonces, este, busqué en inglés, por eso me salió creo que es americano, ¿no? Este, o estadounidense más bien. Y este, entonces busqué como historias de vidas pasadas, porque justo una amiga de mi mamá le encanta el tema y nos estuvo platicando por lo que ella sabe y así de su hija y cosas así. Y entonces dije, "Ay, voy a hacer un video de eso." y busqué como que en Google información, y ese caso me llamó mucho la atención, y ya empecé a investigar ese caso, y así fue que lo saqué. Está bien interesante, para la gente que no, no lo conoce, un niño comienza, que era muy pequeño, comienza a decir, bueno, a tener pesadillas, y decía que se estrellaba en un avión, y los papás eh, empezaron como que a no hacerle caso, después ya le empezaron a hacer caso porque dibujaba precisamente ese avión estrellándose, y él decía que estaba dentro del avión, y que él había estado en otra época, y que se llamaba James, me parece, y entonces sí. la familia comenzó a investigar sobre eh, lo que él decía, porque al parecer estaba recordando su vida pasada, y que había sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial, y que había salido de un portaaviones, en la, en, la batalla con, en la batalla de Iguajima contra Japón, y entonces estaban eh, investigando quién era ese piloto, y demás, lo encontraron, encontraron a la familia, fue a la hermana la que encontraron, la hermana le mandó fotos, y descubrieron pues que a lo mejor sí era completamente la, el espíritu, o sí, el, el la alma. Reencarnación, y, ¿no? La reencarnación, ¿no? reencarnación, ¿no? Entonces me parece increíble, esa historia es la, la tercera vez que la he visto junto con tu video, la he visto tres veces, entonces muy, muy famosa, pero fíjate, eran un programa de ella &E, y ¿eh? había otros tres casos de reencarnación, era este chico, este niño que era la re reencarnación de un piloto de la Segunda Guerra Mundial, era americano, ¿no? Había otra niña que era la reencarnación de una bebé que había estado en el atentado de Oklahoma, ¿no? Y había el otro caso... Eh, un niño que era la reencarnación de un hombre que se había aventado de las torres gemelas, ¿no? Y mm. Entonces ahí fue donde ya no me gustó mucho porque dije, pues qué onda, estos güeyes gringos reencarnan en gringos otra vez? Sí. ¿Por qué, por qué no reencarnaron o, o, o antes no eran hindús por qué antes no eran chinos? No sé, ¿por qué bueno, tienen que reencarnar en este, en, en, americanos. en americanos, ¿no? Y en, en tragedias muy conocidas. ¿No es algún caso de reencarnación mexicana? No. He visto, por ejemplo, en mis videos de TikTok a veces que hago como eh, recopilación de TikToks donde más que se vea un fantasma o así, sea alguien contando su experiencia. Y ahí hemos visto gente que habla español y que dice que pues a lo mejor su hija este, le decía que era no sé quién y así. Sí he visto pero no pues no son conocidos, se están dando a conocer apenas por TikTok. Pero recuerdo un caso, no, no me acuerdo mucho del caso, pero había uno que al niño lo llevaron a, en Europa. Fue, un, fue fue a Europa porque estaba súper terco de que él había vivido en no sé dónde y no sé cuánto y fueron a buscar la casa y él empezó a decir de que este, ahí hay tal cosa, así como a, a saber cosas de la casa que no podría saber. Y ahí fue cuando la familia dijo, güey, sí, sí tiene razón el niño. Sí vivía aquí, ¿no? Pero es el único así internacional. Que conoces. Bueno, debe de haber muchos más casos, pero sí. yo creo que mexicanos, yo, yo no he visto ninguno y me gustaría investigar y saber, ¿no? Y aquí van a decir, sí, es, eh, es la reencarnación de, de una persona que murió en el terremoto del 85, sí. de, de los quemados de de tal parte y demás, o sea, puras tragedias mexicanas, ¿no? Como los gringos le vamos a hacer. Eh, te iba a preguntar sobre... Eh, que el, el que tú hablas inglés, obviamente, te da una oportunidad mucho más sobre los compañeros eh, youtubers que hacen ese tipo de contenido. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con youtubers que hablan de estos temas? Eh, no conozco a nadie, o sea conozco nombres de que me han recomendado y a veces hemos visto alguno en Twitch de algún video pero así solamente te conozco a ti y de hecho de youtubers o así pues te conozco a ti, a Fede Lobo Chris Martel y ya, o sea casi no conozco a nadie casi no has tenido su contacto y es que aparte tu canal comenzó a despegar en este periodo de pandemia en donde de pandemia. No, no salimos donde no había eventos y demás es uh -huh. lo que te iba a preguntar también que si no habías asistido a eventos, firmas de autógrafos o cosas similares, fiestas de youtubers. No, pues imagínate que mi canal empezó, eh, llegó a 100 mil en enero, marzo, COVID. Y pues ya, no no me tocó nada de eso. Y hasta eh, me han invitado como a dos. Tampoco creas que ahí me ha llovido, o sea, tampoco. Este Tengo uno este año, hasta ahorita es lo que sé Y pues ya no, no he tenido más oportunidad con eso O sea, ¿tienes un, eh, un evento? Este año ¡Qué padre! ¿Dónde va a ser? Cuéntanos En Ciudad de México pues Todavía no, no sé mucho porque de hecho cambiaron la fecha y así Pero supuestamente es en Ciudad de México Y pues allá voy a andar O sea, ¿es un evento como de cómics y cosas así? No sé qué es eso de cómics o de. Ah, no, de, de película. Ah, un evento de película. Ah, ok, ok. Pues uh -huh. sí, estaría bien que comenzaras a. Bueno, es que todavía, ya las marcas y demás, por lo del COVID, te digo, no, no han hecho esas. No relaciones han hecho mucho. Youtubers. Que te iba a preguntar que si eh, tú si sí creías en la reencarnación, ya vimos esos casos. ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, mira, lo que te iba a decir es que a lo mejor esos tres casos que viste pues sí son de acontecimientos así de las torres gemelas y todo eso, porque obviamente esos son los que van a llamar más la atención de la gente, ¿no? Entonces a lo mejor por eso es los que usa, son los que sobresalen, son los que usan los programas y así, pero yo sí he visto muchos, o sea, he leído muchos casos cuando encontré este que contiene el canal de... de pues momentos más normales de un señor que era no sé qué, o sea, que no son de acontecimientos tan conocidos. Entonces, este, pues sí, yo antes de eso, antes de hacer ese video o esa investigación, como que no era un tema que me haya pasado por la mente, ¿no? Después de investigar ese caso, porque aparte investigué varios más, aunque ya no los subí, este, me clavé muchísimo y dije, no, o sea, está súper interesante. Y, y pues yo actualmente sí creo en todo eso. Sí si crees en la reencarnación. ¿Tú nunca has soñado con alguna vida pasada? Pues no, así que yo no. ¿Eres de, de soñar mucho o no sueñas? Sí, sí. este Yo creo que casi todos los días me acuerdo de mis sueños. Pero son pura estupidez, ¿no? O sea, a veces pesadillas <risa> o cosas de miedo, así. Ajá. Pero pero no son cosas extrañas. Así que yo diga, esto que fue... Sí, no. que te haga eh, quedar pensando sobre eso. Uh -huh, eh, uh -huh. Algún video que tú hayas hecho, porque tienes 300 y tantos videos, ¿cuál ha sido el más difícil de hacer quizá por el tema? Pues mira, yo creo que de los más viejitos, porque la pasaba muy mal, me daba mucho miedo... Y a mí el caso, ¿conoces el caso de Dear David? Ajá, sí, sí, el de Twitter. Cuando yo grabé ese caso, eh, le tuve que decir a alguien que me acompañara y que no se fuera de ahí, porque yo me estaba muy, o sea, ves mi video y sabes que me estaba muriendo de miedo, porque me veo así todo como que, no no o sea, no me atrevía, no sé, me daba mucho miedo. Entonces, los videos como más difíciles son los que al principio me daban mucho miedo grabar, porque, o sea, la pasaba muy mal y este y pues ya yo creo que ahorita pues hay videos un poco más complicados porque los escribo y digo no o sea le falta entonces ahí lo dejo y ya luego lo vuelvo a retomar y le agrego y así hasta que ya siento que está listo y hay veces que siento que no que está muy básica la investigación que no encuentro más información como interesante y entonces ahí se queda como que esos videos en el olvido hay veces que me cuesta ese tipo de investigaciones. y Pero no así como complicados y actuales, no. Uh, es que últimamente, pues, has hecho más de TikTok. Y Ajá, ahí es, es, es como la reacción, ¿no? Sí. Pero a, a, antes hacías más guiones y, y los hacías en computadora. Ajá, Sí, este, pues, en mi laptop ahí tengo, o sea, yo escribo qué vida voy a subir cada día. Y voy poniendo la información y como que los voy, es una plataforma, entonces los voy moviendo a de que este sí si lo voy a subir mañana, entonces ya lo muevo y ahí le voy escribiendo y así. O sea, te vas organizando. Decías que eras un desastre, pero eso sí habla de que estás organizada en tus videos. Solo en eso, solo en esa, esa plataforma que se llama Trello, por si no la conoces, te puede servir. ¿Para pues mira, yo no sé, pero yo, o sea, pones como que filas de, por ejemplo, yo tengo GST, Twitch, eh, Crimen, TikTok y así. Sí. Y ahí voy poniendo cada video y entonces le das clic y ahí escribes todo el video. Ah. Y lo puedes ver desde el celular, el iPad, la computadora, en todos lados. Entonces, estamos. muy ahí tus historias. Uh -huh. Muy bien, Chamuquín666, un abrazo también a la gente que nos está viendo en Twitch, a Vidal Ramírez. Akira Draus y Giancarlo también, gracias, qué bueno que, que la gente también que eh, vio por ahí que ibas a estar, pues está llegando, y te quieren mucho, yo aquí he visto muchas muestras de cariño en los, en los mensajitos, en los comentarios, que, que hate, ¿eh? porque sí he tenido otros invitados que llegan sus haters primero. ¿A poco? Sí pues no, sí. Ahorita no he estado viendo mucho el chat, pero pero pues yo creo que si alguien se va a tomar el tiempo de venir serían los que siguen sí mis videos. <risa> los que siguen sí tus no. videos. ¿Cuánto sí. tiempo eh, cada, O sea, ¿tú tienes un tiempo definido para tus videos? O sea, procuras que sea de tanto tiempo. Ah, de el mínimo de lo que va a durar el video. Ajá. ajá. Pues intento, pero, o sea, si yo subo un video de menos de 15 minutos, yo ya sé que va a haber comentarios de mm, solo 15 minutos, así. Este, entonces intento que sean más largos, pero a, a mí, o sea, a mí no me gusta eh, que empezar a echar choro nada más para alargar el video. Si la historia llega hasta aquí, pues llega hasta aquí y ya. No, porque luego va a ser más fácil que den clic y se salgan a que vean el video completo. Entonces prefiero subir un video más cortito. Entonces, intento que sean de más de 15 minutos, pero pues muchos quedan mucho más cortos. Sí, aparte porque después de los 10 minutos eh, le pueden meter comerciales, ¿no? Uh -huh. Y que supone que la plataforma te expone más si son de 10 minutos. Si son de menos de 7 minutos, es poco. Sí. ¿Cuál es tu plan a futuro con, con YouTube o qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres llegar con tu canal? de terror. La verdad es que no me he planteado mucho eso. Este, yo tenía una amiga que trabajaba en una editorial y como que lo hablamos un poco, pero tampoco me siento, no sé, no me siento capaz. Soy muy insegura con todo, este, entonces este, como que no me siento lista para eso. Claro que me encantaría, pero pues tendría tendría que checarlo y Tipo, como decías, de cortometrajes o así, no lo he pensado. Porque también podría meter ahí un poquito mi actuación. Sí. Eh, pero no no lo había pensado. Lo pensé con un proyecto que me que me dijeron que era como de un tipo de sketch. Pero ya eso ya no se hizo. Entonces ya ahí borré la idea y pues ya. Pero sí, es buena idea. Estaría padre sacar ahí un poquito de eso. Aunque soy súper penosa. Tú, ahora que estás iniciando en Twitch... Eh... Sí. Si quieres llegar lejos en Twitch, si quieres que eso crezca o darle sí. más importancia a Twitch. No, no, o sea, yo creo que para mí siempre va a estar primero el canal, que fue lo que me llevó aquí. Y además me gusta mucho hacerlo, este, pero Twitch es como mi hobby, es como para pasar el rato. A mí me encanta echar chisme, entonces ahí platico con la gente, ese, nos reímos, porque obviamente no me ven porque juegue bien, juego muy mal todo. Sí. En todo. Pero este, pero pues platicamos, nos conocemos y, y siento más como esa comunidad que en YouTube, porque pues YouTube subes el video, luego lees los comentarios, de ahí luego no te contestan. Entonces no es tan directo, aunque sí es bastante, pero no es como en Twitch. Entonces, sí me gustaría crecer más en Twitch, pero no por escoger uno sobre el otro, sino hacer los dos. Muy bien. ¿Nos podrías revelar un secreto que tengas y que no le hayas dicho a tus seguidores? Pues un secreto... A lo mejor la edad. Eh, me preguntan mucho la edad, este, pero sí lo he dicho, de hecho hasta subí una foto de mi INE tapando los datos importantes, sí. porque no me creen, tengo 32 años. Tienes 32 años, ¿no? Pues sí eres de los noventas. 89. 89. Órale. Pues es que si no te ves grande, ¿eh? sí. Como de 25 te has de ver. Uh -huh. ¿Cuántos te dicen sí. que tienes? Sí, hay gente que ay, ya me dice cosas así de que 18, ojalá. Pero, <risa> pero pon tú como 25. Pero si nadie, cuando digo que tengo 32, no me creen. Sí, no, pues es que si no, no te ves para nada de 32. Dice fake mi edad. Tiene mi misma edad. Eh, entonces, secretos no tendrías. Yo siento que soy, o sea, soy muy abierta, sobre todo en Twitch, que te digo que es más personal. Soy muy abierta y cuento todas mis tonterías mis y así. Historias. Y por un tiempo tuve como en secreto la relación con mi novio, porque como le tiraba mucho hate, pues estábamos así de que vamos a ver si funciona primero y no sé qué. Y pues ese era mi secreto, pero pues ya, ya, ya no es secreto. Entonces... Entonces tuviste no un, un tiempo sin novio. Sí, sí, sí, o sea, siendo youtuber. Solo? Ajá. Sí, todo el 2020 no, pues no tenía novio. Este, hasta el 2021 empezamos a andar. Este, y pues. Lo sí, conociste sí, por sí. Twitch. Lo conocí porque él vio un video mío. Ah, era tu fan. Uh -huh. <risa> Yo un video tuyo y te mandó mensajito en Instagram Sí, así, sí, literal Sí, ¿y qué te dijo? Y ya empezamos a, empezamos a platicar Su primer mensaje Ay, qué cursi, ¿no? Qué horror Su primer mensaje fue ¿Quién eres tú? Y ya empezamos <risa> a platicar este, Porque me mandaba muchos Videos de que ya viste esto, ya viste esto A él le encanta el tema paranormal y pues empezamos a platicar, luego vi que él eh, hacía streams y lo empecé a ver y así, y luego él me ayudó a armar mi computadora, a hacer mi Twitch y todo eso, y pues ya, así. Oye, pero, o sea, para todos tus fans que acaban de escuchar eso, <risa> que, que piensan que es difícil, ¿le contestó a alguien? ¿Le mandó un mensaje y le contestó? O sea, cualquiera hubiera tenido la oportunidad, o ¿por qué le decidiste contestar a él? ¿Te gustó su foto? No podía ver su foto porque sale muy de lejos y además este, era privada su cuenta. Entonces no, no fue su foto, pero... O sea, cuando vi ese mensaje no fue como que ahí dije, ay, pero me acuerdo que sí, dije, ay, qué lindo. Y ya platicábamos, pero yo no sabía cómo era él físicamente, me caía muy bien. Y ya después empecé a ver su stream y pues ahí obviamente sale él. Este, pero en ese tiempo ahorita intento, Leer DMs, pero pues no leo todos, pero en ese tiempo leía todos, o sea, todo el tiempo limpiaba mi bandeja, entonces era más fácil que viera los mensajes. Ah, por eso, entonces algunos sí les contestas y otros no. A ver, sí, algunos sí, sí les contesto. ¿En TikTok estás haciendo contenido? Intenté, al, um, en pandemia subí como algunos así trends y bailes y así pero soy un tronco y y o sea cuando sale un tren digo ay ok lo voy a hacer y me sí. sale fatal entonces y entonces no sé qué hacer ahí ahorita he estado subiendo como clips que hacen en mi canal de twitch de cosas tontas que me pasan que es muy seguido porque no sé jugar nada sí. entonces subo eso pero no pega tanto como los bailes pero bailo muy mal ok pero no pensaste en hacerlo para normal no sé, es que como ya tengo a full paranormal, este, YouTube, como o sea, que quiero tener... Diversidad. Uh -huh. Intento hacer eso y no encasillarme porque de por sí ya en todos lados es lo único que me piden. Sí. Entonces, este, intento como que haya un poquito de todos. Si, y si quieren terror, váyanse a YouTube y si quieren no sé qué, así. Pues si sí, vas a alguna fiesta, alguna reunión o algo y que saben que tienes tu canal, no es de que te empiezan a platicar su historia paranormal. Sí, sí, sí, sí. Y tú de, de hecho, ya no quiero escuchar. De hecho, mi psicólogo que en pandemia era por Skype, sí. este, pues no sé cómo salió que el punto es que le dije que hacía videos de terror en YouTube sí. y ya luego empezó a contar sus experiencias. Y tú, de, yo vino para que me ayudaras con bueno. y quieres que te ayude yo a ti, sí, pues, este. Bien. Sí, sí me ha pasado eso. Y no, no te sientes como, o sea, no, no te, no es de incomodarse, pero es como, no manchen, no, no, estoy como en un ambiente diferente. Quiero platicar otras cosas, un chisme, lo que sea, y tener que hablar de lo paranormal es como, mm -hmm. como que no se siente bien, no sé. A mí, Qué cosa, mucho, tengo mucho pleito con eso porque si llego a alguien en algún lugar con alguien nuevo y saben lo del canal. Luego, luego empiezan a platicar sobre historias de fantasmas y cosas así. Y es como no puede ¿Estás ser. con tu chela de qué? Okay. ¿No? No puede ser, sí, claro. No sé, eh, pueden platicar, ¿no? yo creo que cualquier otro chisme cuando estoy fuera de esto, porque literalmente es todo el día, todos los días. Y Por eso te quieres digo. Salir, quieres hacer otras cosas, quieres demostrarle algo más a la gente, ¿no? Por eso te digo que yo mis redes como que las divido un poquito. También me pasa que estoy en Twitch jugando Fall Guys, mentando madres de que me caí. Ajá. Y el otro día una niña pasó en mi casa y yo, "No, pues ahorita no ando en ese mood", o sea, Ajá. si les digo, "Ahorita no, si quieres mándame tu historia a mi mail." Sí. Luego yo opino que de la guerra, que del Covid y sí, de un montón de cosas y, "¿Tú qué sí, vas sí. a saber? Tú no eres cazaduendes y que de los unos paranormales." Y pues en realidad no, creo que sí, ahora ya creo que sé más de los fenómenos paranormales, pero en realidad me gustan muchos temas, son muy versátiles, entonces mm. veo como que tú también tienes esa, esa actitud de, de tener más canales o más espacios en donde expresarte y donde mostrar tus diferentes gustos. Sí, sí, sí me pasa mucho eso que como si yo solamente supiera, además, no es un tema que conozco al 100%, o sea, también luego me dicen, oye, ¿es que me pasó esto? ¿Qué hago? Pues no sé, o sea, busca ayuda, o sea, yo nada más cuento historias, pero yo no soy aquí ni ni exorcista, ni sé nada de eso, o sea, no sé. Por eso, para esta entrevista ¿sentiste un poco de, de que no querías hacerla? Eh, no, porque, ¿te acuerdas que ya tiene tiempo que me dijiste? Ah, yo te había dicho, sí. Y ahí me dio cosita, pero dije, ok. Y como pasó mucho tiempo, ya estaba lista. Siento que ya estaba lista. Y además, como iba a ser más sobre mi canal, que es o sea es algo que sé porque lo viví, claro. que si me empiezas a preguntar que por qué pasa esto, pues yo no sé de eso. O sea, sí. sé lo que tú puedes saber. O sea, bueno, no, no, no, no, no, no tú, porque tú eres súper investigador. Pero yo sé cosas muy básicas de lo paranormal y así. Sí, sí, el plan era conocerte, que nos dijeras algunas cosas sobre ti que no hubieras revelado, pero ya vemos que en Twitch sí revela muy todo chismosa. alrededor de, de ti. Eh, ¿Solo tienes un hermano? ¿No tienes otro hermana hermano, No. Tengo un hermano y dos medias hermanas, pero pues nunca he vivido con ellas ni nada. Ya, ¿y qué te dice tu familia sobre que haces videos de terror? Pues al principio ya lo típico de que, ay, sí, güey. Yo, yo le dije, ma, o sea, voy a hacer un mes paranormal y no sé qué voy a hacer, pero esto tiene que funcionar porque yo no quiero volver a la oficina esa asquerosa. Y, este, y mi mamá, sí, güey. Y este yo así subía mis videos y mi mamá, ya cuando le dije, mira, ma, ya mi primer cheque, o sea, decente, le sí. dijo, Uf, ok, alivio y ya es súper así. De hecho, mi abuelita... Se iba con los vecinos y les decía, es que mi nieta trabaja en la tele. <risa> este, me presionaba por todos lados de que salía en la tele. Y yo, ¿Sí? ah, si me pones en la tele, sí. <risa> este, entonces, Qué sí, linda. pues me han apoyado mucho. O sea, aunque no creían que fuera a funcionar al principio, porque si sí era como algo desconocido, incluso cuando yo lo hacía, que ya fue al final, este... Pues me apoyaron y así de que, pues bueno, de hecho, mi hermano hace lo mismo, pero no de terror. Él hace cosas de anime y dibujo y así. Y él empezó, empezó a partir de, de ti. Empezó un poquito después de mí Ajá. y se llegó a 100 mil bien rápido y yo seguía con 400 y yo, ¿qué pedo? Sí. Yo dije, ya valí gorro, pero este, y ya nos nivelamos los dos. Este, entonces mi mamá al principio con los dos hijos intentando hacer lo mismo y que no van, ¿no? Así de que, ¿qué pedo? Pero pues ya, Y ahorita está muy contenta. Okay. Tenemos cinco minutos antes de despedirnos, entonces las últimas preguntas. Eh, este eh, ya me cuesta trabajo porque siempre dije este, este, este. Y ahora uh -huh. que es Esti, yo me cuesta trabajo. Extra, extraterrestres, ¿crecen los extraterrestres? Eh, mira, yo cuando investigué el caso de Roswell Me cambió el chip muy cabrón Es un tema que no pienso mucho no, no es que diga Ay, me vale madre Sino que, pues no sé No, sí, cuando escucho casos así Me parece interesante Pero no me llama tantísimo la atención Como el rollo fantasmas Pero cuando investigué ese caso Sí dije, güey, sí O sea, sí, me hizo creer completamente Entonces sí, sí creo aunque obviamente ahorita con la tecnología que hay, ya que hasta mi primito de 10 años puede editar un video bien chido y subirlo a TikTok, pues sí dices sí. como que güey. Pero, pero sí, sí creo. Si crees en los, eh, en los extraterrestres. ¿Has jugado en la Ouija alguna vez? No, no, se sabe que yo, o sea, lo que quieran, pero la Ouija no, por si acaso, no ¿tú sí? Este No, nunca, nunca me ha funcionado. Yo creo que ahora va a ser mi cumpleaños el fin de semana. Entonces como voy a ver a mis amigos, voy a ver que, que la muevan ellos, a ver si es cierto. Ok, ok, me cuento, te voy a escribir para que me cuentes qué vamos tal. A intentar, si voy. va a ser como en, una, en, una, en un campamento, entonces vamos a ver si de verdad se mueve esa cosa que... Aquí tengo dos y no sé para qué las puedo utilizar si no es para comunicarme con los espíritus. Bueno, yo no me atrevería ni a tenerla. O sea, eso sí me da mucho miedo. Sí me da mucho, da mucho miedo. Uh -huh. Muy bien. ¿En duendes, hadas y eh, seres élficos? No, la verdad no. O sea, se me hace padre y hay historias padres y hay videos padres y así, pero no, no creo. De hecho, el caso de Alex Calvo es mucho de eso. Ah, claro. No está padre, pero yo no creo. La verdad. Muy bien. Y en. Eh, Quería decir. Sobre eh, muñecos poseídos, demonios. Eh, mira, he visto, o sea, sin decir nombres o así, pero me ha saltado de repente algún video de que compré un X objeto poseído y en eso, eso como que no creo en eso, la verdad. Pero por alguna razón sí creo en el museo de los Warren. Ok. ¿Sabes? Sí, Como que si sí? sí. digo, güey, por si acaso, qué miedo, ¿no? Entrar ahí. <risa> por si acaso no dejen salir a la Ana del... del sí, por si acaso, cierrenle sí, bien. Muy bien, pues, gracias por estar con nosotros, Este, la verdad. Eh, es, el tiempo se pasó muy rápido. Las preguntas, digo, son muy poquitas. Yo creo que mucha gente te quiere conocer más a, más a detalle, pero si la quieren conocer más a detalle, pues tiene sus eh, transmisiones por Twitch su canal de YouTube, ¿dónde te pueden encontrar para la gente que no te conoce? Eh, bueno, muchas gracias por invitarme, me la pasé muy muy bien, eh, estoy en YouTube como Hey Esti y en todos los demás redes, Estivalisbanuet, Banuet, que está muy difícil, yo sé, pero pues, es mi nombre. Estivalisbanuet. <risa> Estiva muy bien, pues te agradecemos mucho el que haya estado con nosotros, un mensajito que le quieras eh, dar a, a esas chicas que quieren hacer el contenido de terror, y eh, que sea similar a tu concepto eh, pues yo digo en general la gente que quiere hacer esto de youtube o así eh, yo lo que aconsejo es que primero lo disfrutes porque si no está cabrón vivir de algo que realmente no disfrutas y que lo haces por a lo mejor darte a conocer o por el dinero o algo así y, y pues a la larga no no te va a dar este y si te concentras mucho en los números es, es muy agobiante. Entonces que te concentres en hacer contenido que tú verías, que tú disfrutarías y, este, y pues que seas constante. Eso creo que es la clave para YouTube porque si no, te vas. Sí, hay que ser constante porque si no, si terminas yéndote y... Al hoyo. Lo difícil es, es mantenerte, ¿no? Tú estás en el momento en el que te tienes que estar manteniendo, o sea, ya, ya subiste, y ahora tienes que dedicarte todos los días a hacer videos. Uh -huh. Así es. <risa> bueno, pues deseo sí. que tu canal muy pronto llegue a ese medio millón de suscriptores y de que ahí vayas en adelante, que cuando seas claro. mucho más famosa, siga siendo tan sencilla y nos permitas más entrevistas. Ay, gracias, sí, este claro. también es tu espacio y, y también tienes mi amistad, te agradezco mucho que hayas aceptado, por fin, se dio la oportunidad sí. y esperemos que cualquier cosa pues estemos ahí para colaborar o para hacer nuevos proyectos y demás De ahora es como damos claro. un saludote muchas gracias un abrazo a todos bye Bye. listo gente pues ahí estuvo la entrevista con A.S.T. Yo siempre decía, hey, este, pero es el yesti. Y espero les haya gustado, ¿eh? Hemos tenido muy buenas entrevistas, estoy muy contento con esta, esta, esta nueva serie de videos donde hacemos la transmisión con invitados. Hemos tenido invitados muy buena onda, creo que los hemos elegido bien. Si de pronto aquí no aparece este paulet o el escorpión dorado, o Chumel Torres... O Alex Tienda, o, o, quien, o el Mad Hunter, o, es porque me caen gordos y es porque son malas personas. Entonces, eh, yo creo que estamos invitando a, a las personas chidas. <ríe> y pues por ahí, si dije alguno de los que querían que estuvieran en la transmisión, pues no, estos sí no los voy a invitar, ni van a venir jamás, ni, ni aceptarían, porque, porque mamones, ¿no? Entonces. No no, no a todos, pero yo creo que a la gente que ha estado viniendo acá, muy buena onda. Yo también, no es de que a todos eh, haya convivido con ellos. Entonces me sorprende mucho platicar y conocerlos un poco más. Se siente su esencia, se siente su energía. Y espero que sigan siendo siempre así de sencillos. Porque eh, la fama que hemos estado conociendo en esta nueva generación dentro de redes sociales, la verdad que ha cambiado a muchas personas yo conozco a muchos, a muchos que eran sencillos y que terminaron siendo bien mamones, entonces eso me cae súper mal, nunca he compaginado con eso, y entonces es, es difícil elegir a personas que son exitosas y que siguen siendo buena onda, así que vamos a seguir invitando a, a, a personas así, a youtubers, a gente que hable de los fenómenos paranormales, de terror y demás, no conozco a todos, como ya me habían estado diciendo algunos nombres, eh, pues lo, díganme, los reviso, checo su contenido y les pregunto. Hay algunas personas que, que a lo mejor quisieran, que, quisieran una entrevista, pero para que podamos hacerle una entrevista a alguien, necesito conocer pues, su trayectoria, su contenido, saber qué preguntarles, si son personas muy nuevas, este, pues en realidad no tienen mucha trayectoria, no hay mucho que preguntarles, entonces por eso a veces no se podría hacer con, con ciertas personas, pero pues sí, mientras tengan trayectoria, mientras eh, le estén echando ganas a su temática de los fenómenos paranormales, o que sean buena onda y sean amigos y que puedan platicar, pues estaremos aquí como con el Luisito Rey que nos ha confirmado, que estará con nosotros, entonces a él le podemos hacer preguntas de todo y variadas, obviamente eh, llevándolo hacia lo paranormal. Eh, les, los quiero mucho, gracias, no me sentía bien ayer, hoy estoy mucho mejor, entonces eh, afortunadamente pudimos hacer ya la entrevista que teníamos pendiente y mañana también estaremos aquí. Y durante los demás días me parece que la chica de la, este, de la ley de la atracción me dijo que el 17 de marzo, entonces estaría siendo el, el jueves, le voy a escribir y si es así, ya tendríamos invitada esta, esta semana también, que sería ella, la de la ley de la atracción, que es un tema súper bueno, uno de los temas que más me gusta platicar y que más sirven a la gente y que tiene que ver mucho con esa magia y el poder de la mente, está buenísa, buenísimo. Eh, Juan Carlos, un abrazo a Chamu1566, al Fake que estuvo muy activo el día de hoy, a Maru, gracias a toda la gente porque me ayudó con los superchats, a la gente de Facebook, si me apoyaron con las estrellitas, mil gracias a la gente de YouNow que me apoyó con esos likes, les mando un abrazo, nunca me dejan solo, gente de YouNow siempre están aquí, son poquitos, a veces hasta 10 son, pero con 10, se siente el apoyo increíble allá en YouNow. La gente de TikTok les mando un abrazo. Eh, hago estas transmisiones, pero a la vez estoy haciéndolas en Facebook y en YouTube. Por si la gente de TikTok quiere ver a los invitados o quieren ver los videos o las fotografías que estamos exponiendo, váyanse a Facebook o a YouTube y ahí estaremos viendo todo lo que creo que estoy diciendo. Y mientras tanto en YouNow o en TikTok, pues solamente me escuchan y pues les agradezco que me acompañen y que estén aquí conmigo. Eh, pero si quieren pasarse a Facebook o a YouTube, ahí se puede ver todo eh, lo que estamos realizando. O en Twitch también, en Twitch. A Hipnos Morfeo, Hipnos, mi buen amigo Hipnos, tiene mucho rato que, que no hablo con Hipnos. Eh, no sé si sigue haciendo videos Hipnos, eh, la verdad. Voy a ver, pero Grunger, ya lo traigo en la mira al Grunger. Así que a lo mejor Grunger puede ser nuestro próximo invitado. Voy a, a, a llamarle para que... Venga con nosotros. Los quiero mucho. Descansen 10.54 de la noche. Van a ser ya las 11. Y mañana nos vemos en mi canal de YouTube. En TikTok. En Facebook. En Instagram. En Twitter echando pleito. En Facebook. En Twitch. Y en estas transmisiones. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta mañana. Al Capi. Al Capi claro que le voy a decir al Capi. Vamos a ver si, si acepta. Porque no sé. No sé Capi a lo mejor... No sé si le guste mucho lo de las entrevistas, pero sí lo voy a invitar, claro que lo tengo pensado. A Salfate no sé, mi hermano, no, no sé, a Salfate no sé, no, como que no, como que no, es que Salfate es más de televisión, no sé ni dónde encontrarlo, la verdad. Bueno, los quiero mucho, descansen. Bueno, ya quiero ponerle como si fuera Touch también la computadora. <risa> es que como, este, cerré transmisiones en dos celulares. Iba a cerrar transmisión aquí también en la computadora y esta no es Touch. Bueno, descansen. Gracias por estar aquí, chicos.